Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes que está iniciando a ver este video, si es que no les ha tocado ver esta transmisión en vivo, seguramente estarán reproduciendo este video para pasar un momento agradable, un momento de aprendizaje, con pláticas muy interesantes eh, dentro de este podcast Oxlack hemos tenido a diferentes personalidades, diferentes eh, personas que hacen contenido dentro de las redes sociales sobre diferentes temas, así que cada noche tenemos algo muy interesante que platicar y el día de hoy es eh, una de las cosas, uno de los temas que tenía muchísimas ganas de platicar con ustedes, de que lo conocieran. Ah, hay cosas y enseñanzas en la vida que que te hacen salir adelante en momentos muy difíciles que te hacen entender muchas cosas el tema del día de hoy es literalmente magia magia porque soy un un testigo fiel de que la ley de la atracción funciona hoy vamos a hablar ...sobre esa ley, vamos a hablar sobre metafísica. Para la gente que no sepa qué es metafísica, qué es ley de la atracción... ...pues seguramente sí entendrá el lenguaje de el que está carente de amor... ...hay carencia de dinero, hay carencia de salud en sus vidas... ...pues bien, con la plática que tendremos el día de hoy... ...podemos solucionar todos esos problemas que seguramente tienen... ...con la pareja, con, la, eh, con el trabajo o con algún malestar o algún padecimiento experiencias cosas materiales mucho mucho de lo que ustedes sueñan y de lo que ustedes desean se puede cumplir de hecho yo considero que todo así que hoy les vamos a enseñar vamos a platicar cómo es posible que ustedes obtengan todo eso ¿Qué quieren ser millonarios quieren tener el amor de su vida a su lado, quieren estar muy sanos, todo todo es posible, todo se puede es algo maravilloso la ley de la atracción me había costado trabajo encontrar a alguien con quien pudiéramos conversar al respecto y pues yo creo que la misma ley de la atracción hace eh, esta magia y entonces encontré a una chica en TikTok que eh, habla precisamente sobre esto que es la metafísica, ella se llama Eren, Eren y la vamos a invitar ahora mismo a que se una a la transmisión para que iniciemos pues esta noche, esta plática muy muy interesante y muy valiosa porque de verdad que revelar lo que es la metafísica, la ley de la atracción y si lo entienden y si lo pueden aplicar sus vidas van a cambiar a partir de hoy. Tampoco no es casualidad que cada uno de ustedes esté en este lado. En esta transmisión, esta noche con nosotros, no es casualidad. Van a escuchar qué es la ley de atracción y se van a dar cuenta que era necesario que ustedes, que ustedes estuvieran porque recibirán un mensaje individualmente. Voy a mandarle el, el link a eren. Para que se una a nuestra transmisión y podamos comenzar a platicar. Mientras tanto, le mando un saludo a Angélica García, a leer a Arles, a Big Sau allá en YouNow, a, you know, a X-Frame, a Grand River, a The Schoolman Force también, a Manuel Dávila en YouTube. Gracias a toda la gente que me apoya con los super chats Gente, apóyeme con los super chats en YouTube y con las estrellitas en Facebook. Apóyeme con eso, por favor. Es importantísimo, indispensable. En YouNow con los, con los likes, cada like es importantísimo para que esta transmisión se, se lleve a cabo y podamos aprender mucho, conozcamos acerca de las personalidades que traemos y nos dejen muchos eh, muchas palabras, muchas experiencias que seguramente nos serán útiles para la vida. Ángel Santiago, gracias. A Alejandro Flores también, a Bakersfield, saludos Oxlack, Diego Herrera, Daniel Ponce. El buen judío, buenas noches. Me alegra que cada vez están entrando más personas en Facebook, en YouTube, en YouNow, en Twitch. Vamos a transmitir quizá para TikTok en un momento. Oxlack, saludos desde Guatemala. Ayer en la noche me pasó algo que no sé cómo explicarlo. Saludos, Oxlack, reportando, me dice Alan XMG. Humor negro, saludos. Espero que la ley de la atracción sirva para regresar con mi ex. Ya está, hice amarre, sacrificios, amenazas y nada. Esto de, de pedir cosas por medio de la brujería es eh, un tema que se va a confrontar precisamente con la ley de la atracción y van a ver cómo de una forma sana, poderosa, se pueden cumplir sin necesidad de hacer amarras. A y 83 nos, le, nos manda 20 pesotes. Ya esperaba este tema desde hace mucho Gracias a ti, mi hermano. Y vamos a darle la bienvenida. Ya está con nosotros, Eren que nos va a hablar de este tema increíble, maravilloso que me gusta y que era necesario que ustedes lo conocieran. Vamos a darle la bienvenida a Eren, Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Muy contenta de estar aquí contigo. Pues gracias a ti porque eh, hayas aceptado venir a, a, a nosotros y platicarnos sobre este tema. No nos conocemos, Eren y yo eh, no hemos cruzado palabras, solamente le he estado insistiendo en que pueda estar con nosotros platicando sobre la ley de la atracción. Y ya nos dirás de qué trata, qué es esto, nos eh, guiarás por, por las sendas de la metafísica y le explicarás a la gente de qué trata. Mientras tanto, pues quiero que le digas a la gente qué es la ley de la atracción antes de presentarte no, eh, este, formalmente ¿qué es la ley de la atracción para aquellos que están entrando y no saben qué es el título y qué es este tema? Claro, para todos los principiantes que apenas están adentrando no o personas que a veces piensan que esto es brujería, que esto es de otro mundo, cuando en realidad es mera ciencia entonces, bueno, ¿qué es la ley de atracción? La ley de atracción es una ley universal que así como existe la ley de la gravedad existe la ley de atracción y se trata de que toda la energía que nosotros emitimos vamos a traer una energía similar de vuelta. Entonces, si yo lo que proyecto son pensamientos positivos, emociones positivas, seguramente voy a traer lo mismo que son cosas positivas a mi vida. Ahora, si es todo lo contrario, por eso hay que trabajar muy bien en nuestros pensamientos y nuestras emociones, voy a traer pues, cosas negativas a mi vida. Más que nada, eso es la ley de atracción. Como vibras, atraes. Como sientes, manifiestas. Muy bien, en este tema, tú eh, haces parte de la ley de la atracción, ¿desde cuándo y cómo iniciaste con esto? Fíjate que muchos me dicen, oye, gracias a ti que encontré tus videos, empecé a aplicar la ley de atracción. Y No, la ley de atracción siempre, desde que nacimos, la hemos estado aplicando. Quiero partir de esta primicia. La ley de atracción siempre ha estado presente en nuestras vidas. No es como de que conozca del tema y ahí ya le empiezo a aplicar. La diferencia está en que cuando tú conoces cómo aplicarla a tu favor, es que puedes sacar provecho de esta ley. Pero créeme, a partir de, de este momento que diga lo siguiente, mucha gente se asombra y dice, pero ¿cómo crees que yo voy a...? Todo lo que me ha pasado ha sido porque lo ha traído. Sí, cosas buenas y cosas malas han sido porque tú inconscientemente las has atraído a tu vida. Luego me dicen, oye, pero un accidente, alguna muerte. Sí, todo lo que nos ha sucedido a lo largo del tiempo lo hemos atraído en base a nuestros pensamientos, de emociones, como ya te lo decía en un principio. ¿Cómo es que yo inicio a compartir estas ideas en redes sociales? Bueno, yo soy pedagoga, soy maestra, licenciada en educación, maestra en educación, y a partir de la pandemia fue que desde hace, desde los 18 años fue que tuve este primer acercamiento con la ley de atracción, gané un concurso a nivel internacional y ahí fue cuando me di cuenta de, oye, esto si realmente lo ocupo a mi favor funciona, gané un concurso, eh, Luke Sison se llama, fui chica Sison, representé a México, me fui a Argentina y ahí fue cuando apliqué la ley de atracción a mi favor, la primera vez. ¿De qué Pero se si quedó ahí. ¿Qué es Era de, que, modelaje, de modelaje, de modelaje. ¿Sí? es una marca ajá, posicionada en, de catálogo a nivel internacional, en toda Latinoamérica está presente. Entonces, cuando yo tenía 18 años, ganó este concurso y ocupé métodos de la ley de atracción y de manifestación para ganarlo. Así te lo pongo. Entonces, venía, soy modelo desde los 15 Concursé a los 18, representé a mi país a nivel internacional en Argentina, como te decía, concursé, competí contra otras chicas, obtuve el tercer lugar estando ya a nivel internacional, este, y esto se lo debo claro, hay una preparación y hay una parte, como se dice, ley de atracción, acción, está incluida la palabra acción, porque muchos piensan, manifiesto, pienso positivo, pienso positivo y no tomo acción, no. Esto es acción y pensamiento. Son las dos claves para que la ley de atracción funcione. Entonces, bueno, fue cuando yo la primera vez tuve este acercamiento. En pandemia, eh, cuando paré un poquito mi, mi, este, mi trabajo como modelo, dije, pues voy a empezar a compartir no solamente eh, lo que he logrado como tal, no posicionarme en el mundo del modelaje, ganar concursos de belleza, sino que cómo lo he hecho. Claro, te tienes que preparar para pero también cómo lo he hecho, cómo lo he llevado a cabo, qué hay el detrás de. Y empecé a compartir mis métodos de manifestación, empecé a compartir en TikTok, que es una plataforma que me ha ayudado muchísimo. Y así fue como empecé a, a, a compartir con los demás esto de la ley de atracción. Tomé bastantes cursos, actualmente me estoy certificando como Life Coach. Este, y aparte, bueno, he tomado diferentes cursos con todo este tema de manifestación y ley de atracción está, buenísimo. Entonces, en un principio, ¿tú ya sabías parte de la ley de la atracción o este concurso lo ganaste con el método de la ley de la atracción sin saber qué era la ley de la atracción? ¿Cómo fue eso? Ya sabías. Sin saberlo. No, sin saberlo. Sin ¿Cómo saberlo. Tu sin sa claro, fue pues sin saberlo totalmente, mira. Te cuento rapidísimo, tenía 18 años, me inscribo al concurso, siempre me he tratado de ser una persona positiva y lo hice sin saber, o sea, simplemente empecé a visualizar, tenía un maestro en el bachillerato, en el, el cual nos hablaba mucho de las emociones y la visualización, como que ahí fue que empecé con este tema, ¿no? con este maestro, le conté de mi concurso y él me dice, ¿sabes qué? Pues empieza a visualizarlo como si eso ya estuviera en tu vida, como si eso ya fuera cierto, como si tú ya fueras la ganadora de luxa Saison México 2012, en el 2012. Este, y empecé así, 15 días antes del casting, porque nos hicieron un casting en Ciudad de México, este, empecé a visualizar, a visualizar todas las noches, como me había mencionado mi maestro, sin ponerle nombre, eh, sin decir, estoy ocupando la ley de atracción, sin ponerle nombre, nada más visualizando, visualizando, visualizando, que es una de las herramientas mágicas en la ley de la atracción, visualizar. Tú te veías ganando. Llega, yo ya me sentía la ganadora, me acuerdo que, porque era una primera fase, la primera fase era que votaran por ti vía SMS, imagínate cuando estos concursos eran que un, un mensaje era un voto. Un voto. Este, sí, entonces nos inscribimos 100 chicas a ese concurso, únicamente las 10 más votadas pasaban a la final y era ya el casting en vivo, todo lo demás al principio era vía online, las diez más votadas, entonces yo me presentaba a pedir el voto, mi mamá es maestra, iba con sus alumnos, con sus alumnas, a pedir el voto y les decía ustedes nada más pónganme en las diez más votadas, que yo me encargo de ganar el concurso. Una niña de 18 años asegurando que ella nada más le dieran el chance de llegar a las diez más votadas que yo iba a traer ese trofeo de Lux Aizan a mi tierra. No, soy de Tlalisco, en Veracruz, un pueblito muy chiquito de aquí, de Veracruz. Y ¿Cómo fue? Llegó el casting, era la primera vez que viajaba yo en avión. A mí me encanta viajar, me fascina, pues empecé a viajar ya grande a los 18 años, te digo, eh, me pagaron todo, el concurso como tal, o sea, fue realmente un sueño, porque te trataban como una superestrella, era mi primer acercamiento que tenía estas ligas del modelaje como tal. Entonces, bueno, eh, la primera vez que llego en avión, una niña de pueblo, de Tlaliscollam, como te mencionaba, y llegar a un casting nacional en donde había chicas de Monterrey, Guadalajara, guapísimas dentro de estas 10 participantes. Y pues yo llegué con mi historia, ¿no? Pues soy de un pueblito tal, me dedico al modelaje, pero nada más en Veracruz. Y ellas platicando así de que no, mi viaje a París y mi viaje a no sé dónde. Y yo, pues es la primera vez que me subo un avión. Creo que eso ayudó muchísimo, ¿sabes? Como que la personalidad, que siempre te muestres tal cual como eres, que nunca llegues como arrogante y así. Bueno, la cuestión es que llego al casting, a los, hice el casting, nos tomaron fotos, nos hicieron casting de conducción, porque E-Entertainment estaba metido detrás de, de hecho salió en E-Entertainment el concurso todo grabado en Argentina, hicimos pues varios videos para, para ahí, entonces calificaban esta parte de la conducción, jamás había tomado un micrófono, pero me fluyó, me fluyó el hablar ante cámara, y se logró, se logró, y fue como... Wow, no me dieron el resultado ahí pasaron 15 días para que me dieran ese resultado y en esos 15 días yo seguí con mi visualización y aún más segura, porque en el casting me sentí bastante segura aún más segura que ese triunfo ya era mío que en otro plano ya existía esta realidad alterna de la que sí. vamos a hablar más adelante entonces yo tenía que vibrar en ese mismo sentido donde estaba vibrando mi sueño ya cumplido y así lo hice, así lo hice, así lo hice y como fue Llega diciembre, me acuerdo que fue el 11 de diciembre porque fue el 20 años de mi mamá, cuando me mandan el correo eh, de felicidades, ha sido la chica, la chica seleccionada para representar a México en el UPSAISON 2002. La aventura está por comenzar. Todavía me acuerdo de la frase del correo. ¿Y cómo fue? A partir de ahí, bueno, pues mi crecimiento en redes sociales se exponenció, este, todo este tema de hablar ante cámara, compartir eh, en redes sociales, me ayudó mucho, muchísimo el Lux y ya estando allá, pues te digo, primer lugar fue Colombia, segundo lugar Venezuela y tercer lugar México, de las 12 participantes que estábamos ahí en Argentina. Así. Es una historia como muchos de los de las personas que utilizan la ley de la atracción, que, que no tienen la, las cosas, que no tienen los triunfos y con solamente aplicar la mm. ley lo logran. Eh, hay un, Por ahí vi en tu TikTok que tenías como uno donde decía que un, de, al escuchar una frase cambió tu vida. Eh, ¿Tienes una primera frase que dé inicio a esto de creer en la ley de la atracción? Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. O sea, es una frase que yo siempre tengo muy presente. Si ya existe en tu mente, si ya existe en tu corazón, es porque lo puedes traer a la realidad. O sea, tu mente no puede... Eh, visualizar algo que no puedas crear no puede simplemente no estamos diseñados para eso mentalmente hablando entonces si llegó a tu mente si tienes un proyecto si se te vino a la mente un proyecto si se te vino a la mente que quieres ser candidato a presidente de la república es porque lo puedes hacer porque tienes todo el potencial para crearlo tu mente no puede visualizar algo que no puedas crear entonces lo que puedes lo puedes soñar lo puedes hacer realidad. Es una frase que a mí me encanta y siempre la he venido compartiendo desde hace mucho, mucho tiempo. Dijiste algo importantísimo al inicio de, de esta transmisión, que es que la, de, la ley de la atracción funciona sin que tú sepas incluso que exista. Sí, siempre está funcionando. Toda la gente que nos está viendo ahora, tú, yo, eh, cualquier persona que esté fuera de, de esta transmisión, Está en el lugar que está porque así lo ha diseñado en su mente. Todos somos responsables de la creación de nuestra propia vida y de nuestra realidad. Solamente sí. que no lo sabemos, ¿no? Hay mucha gente que no lo sabe. Como tú mencionaste también, pueden ser incluso las cosas malas, las cosas negativas. El que sí. hayan tenido un desamor, el que no tengan empleo, el que estén enfermas, todo ha sido a causa de nuestros propios pensamientos y acabas de decir también algo muy importante, si lo puedes soñar, lo puedes lograr y aquí ya como, como coach de vida que estás en esto, pues yo te podría preguntar como alumno, ¿cómo podemos soñar algo lo cual no conocemos? Es decir, eh, también necesitamos mundo para saber qué mundo queremos, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a diseñar nuestra vida eh, para llegar a, a lugares a donde no hemos imaginado? Okay. ¿Qué es lo primero Aquí, que hay que empezar a hacer? Lo primero que yo te recomiendo empezar a hacer es empezar a cuidar la calidad de nuestros pensamientos. Esto es algo tan difícil y tan sencillo como tú lo quieras observar, desde el paradigma que tú lo quieras ver. Cuidar nuestros pensamientos es cuidar la realidad que queremos alcanzar. Entonces, desde que tú te levantas, no sé si te ha pasado, que te levantas y ya te levantaste tarde, entonces ya te levantaste con este chip de malhumorado, enojado, que vas tarde con prisa, llegas al semáforo, todos se en rojo, o sea, todo te va saliendo mal, te va saliendo mal, te va saliendo mal, y tú dices, es que me levanté con el pie izquierdo, o sea, no, ¿cómo puede ser posible que todo a raíz de que me levanté tarde, no? Porque ya iniciaste con un mal pensamiento. Me está saliendo mal, mal, mal, mal. Por ahí dicen, al árbol caído, eh, hay un refrán que mencionan así de que al, al, a la persona que más mal está, más leña, mal le ¿no? va, ¿no? Le hacen leña, ah. exactamente. Ah. Pero no, es porque tus pensamientos, tú estás en esa vibración. Y es lo que estás atrayendo, atrayendo. En cambio, si te hubieras levantado temprano, te tomas tu cafecito, empiezas tal vez con un podcast en la mañana a escuchar, todo va fluyendo de la mejor forma. Entonces, mi primer consejo que yo les daría a las personas que quieren transformar su vida, que quieren hacer sus sueños realidad, que quieren alcanzar una meta, es que cuiden sus pensamientos. Si tal vez todavía no lo imaginas, si todavía no existe ese mundo o no sabes qué quieres, porque también es eso. Muchas personas no saben realmente ni qué realidad quieren crear, ¿no? Están en esta disyuntiva de no sé lo que, lo que realmente quiero o mi pasión o qué será mi, mi visión en la vida. Eh, mi misión sobre todo eso, es empezar a cuidar nuestros pensamientos. A raíz de ahí, vas creciendo, vas subiendo tu vibración y vas alcanzando poco a poco todas estas manifestaciones. ¿Podríamos dar un ejemplo de cuidar nuestros pensamientos? Eh, por ejemplo, no estar viendo noticias que, que nos hagan sentir temor de los lugares a donde, donde vivimos, que nos traigan malas noticias eh, sobre economía, o que nos metamos en chismes, o que nos o que estemos cerca de personas que son negativas, que constantemente nos digan no, nos ataque, todo eso habría que hacerlo para claro. em, eh, a empezar a emprender una vida de calidad. Sí, totalmente, y yo le agregaría... El hecho de cuidar los pensamientos que tenemos de nosotros mismos. A veces somos nuestros peores jueces y no sé si te ha pasado, pero nos criticamos horriblemente. Y ahí es cuando, no, es que no soy suficiente. No, es que yo no soy merecedora, no soy merecedor. Entonces, aprender a cuidar los pensamientos sí que tenemos de los demás, que tenemos de otros temas, pero sobre todo los pensamientos que tenemos hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Es que, fíjate, la ley de la atracción se resume tan fácil como solamente lo deseas. Y eso es lo completamente eh, difícil, porque la gente no se lo cree. ¿Cuáles son los errores que uno toma cuando comienza a, a entender que es la ley de la atracción? Ahorita estamos platicando, tú y yo lo entendemos. Mm. Eh, eh, hemos tenido la oportunidad de, de saber que esto es real, de que sí se puede, pero la gente... No sabe todavía qué es eh, ley de la atracción, ni metafísica está tratando de captar con nuestra plática pues de qué estamos eh, a de qué estamos a qué estamos refiriéndonos. Eh, ¿Qué se puede lograr con la ley de la atracción? Todo. A ver, no hay límites. El universo está aquí para darte todos tus deseos. Te lo repetía, te lo decía en un principio. Si lo tienes en tu mente es porque tienes la capacidad de crearlo, entonces no hay límites. Tú puedes manifestar desde un peso hasta salud, hasta curarte de alguna enfermedad, también un proyecto que se te dé, o sea, no hay límites para para el universo es abundante, el el universo es demasiado bondadoso con nosotros. Lo único y lo más importante es conectar con esa energía que está ahí para nosotros. Bueno, Pero no hay bueno. límites. ¿Uno podría ser millonario? Claro, pero como te decía, también hay que tomar acción, hay que empezar a trabajar en nuestras creencias limitantes. De hecho, acabo de dar una masterclass de cómo transformar la relación con el dinero, con la abundancia, porque todo parte de nuestras creencias limitantes. Si tú no sanas, tuve un reto también que se llama sanar para manifestar. Si tú no sanas primero como ser humano, como persona, es muy difícil que conectes con la abundancia, es muy difícil que conectes con la energía del dinero. Entonces, sí, por supuesto que te puedes hacer millonario. Hay muchísimos millonarios que hablan de ley de atracción, muchísimas personas que están hoy en día dándonos cátedras de ley de atracción y no son personas inventadas, no son personas que tú las miras y dices, pues es que tú qué tienes que me puedes decir que sí funciona, ¿no? Son personas muy estudiadas, son personas que lo han vivido en carne propia y que sí, por supuesto que sí se puede hacer realidad tomando acción, también tomando acción. No solo todo es eh, dejarlo al universo, sino que también tomando acción. Hay una frase que dice, tú das un paso y dice el universo, yo doy mil por ti. Entonces, conforme tú vayas avanzando, parándote temprano, tocando puertas, echándole ganas a tu proyecto, el universo te va a impulsar mucho más, pero que se vea ese ahínco que tengas por lograr ese sueño, esa meta. ¿Tú po podrías tener la mujer de tus sueños? ¡Claro! Por supuesto que sí. A ver, también a la hora de manifestar, tú me decías como qué errores la gente comete, ¿no? Al principio que, que se está adentrando en esto de la ley de atracción. Una de, uno de los errores más comunes que cometen muchas personas es que solicitan al universo, pero no son exactos, no son puntuales. Por decir, la mujer de mis sueños, estoy feliz y agradecida porque tengo a la mujer o al hombre de mis sueños. ¿Y cómo es la mujer y el hombre de tus sueños? Tienes que ser muy puntual a la hora de hacer tus afirmaciones a la hora de aplicar tus métodos, método Tesla, método del susurro, tienes que ser bastante, bastante puntual con el universo, porque tú puedes solicitarle al universo, universo, eh, te solicito que me llegue dinero a mi vida. Pon, ahí te va un pesito. Está mandando dinero. Tú no pusiste qué cantidad querías. Entonces, eso es uno de los errores que cometen, cometen las personas cuando están iniciando, que no son puntuales con lo que desean en sus manifestaciones, en sus métodos como tal. Entonces, en este caso, puedes tener a la mujer de tus sueños y puedes tener a, a, a dos mujeres de tus sueños o a tres al mismo tiempo. Es que ahí va la parte de pedir desde el amor y no desde el ego. Si, si tú estás solicitando dos, tres mujeres, analiza el por qué. No es tanto qué le estoy solicitando al universo, sino por qué le estoy solicitando al universo. Y ahí es cuando te ves de cuestionar si estás pidiendo desde el amor o estás pidiendo desde el ego. Cuando pedimos desde el ego, muy rara vez se cumplen nuestros deseos. Muy ah, bueno, rara vez. Interesante. Fíjate, yo hice la pregunta eh, bromeando. ¿Eh, pero, bromeando, sí, sí, sí, pero... Pero resultó muy bien, claro, porque... A eso vamos, si tú lo pediste desde el amor, es más fácil que se logre. Y si lo estás pidiendo desde el hacer un mal o desde el ego, ¿no se no se consigue lo mismo? Exacto, ¿no? No, no, no, por supuesto que no. Recordemos que el universo es amor. Muchas personas me dicen, bueno, ¿pero el universo qué es? El universo es Dios, el universo es más arriba que Dios, menos que Dios. Cada quien cree en lo que desea cree. Solo es un poder superior a ti, así lo visualizo yo. Puedes decirle Dios, puedes decirle universo, puedes decirle fuente, hay personas que le dicen la fuente, eh, y él es amor, él es amor, entonces lo contrario del amor es el ego, lo contrario del amor es el miedo también. Cuando pedimos desde el miedo y desde la carencia por decir, ay universo te solicito que me, que me mandes dinero, mándame mucho dinero, pero estás solicitando con una vibración de carencia y estás diciendo quiero dinero, la palabra quiero denota carencia, que no lo tienes, entonces... Hay que cuidar muy bien cómo solicitas y el por qué estás solicitando eh, tus deseos al universo. Entonces, Así cuando es. alguien pida algo, no tiene que decir, quiero ser millonario. No. Quiero tener no, mi pareja. Estoy, no, estoy feliz. Acuérdate que cuando solicitamos algo al universo, a la fuente, al creador, a Dios, tenemos que hacerlo en presente y en positivo. Entonces, un ejemplo, les puedo dar un ejemplo de afirmación. Estoy feliz y agradecida por mi nueva pareja que tanto había soñado, el cual es respetuoso, cariñoso. También puedes meter características físicas si deseas hacerlo. Y de esta forma estás poniendo tu afirmación en positivo y en presente. No estás poniendo quiero, necesito, requiero, no. Como si ya estuviera pasando. Recordemos que otra de las partes importantes de la ley de atracción, y para que se cumplan tus sueños, es hacer como si eso ya estuviera pasando, ya estuviera aquí en tu realidad. Agregarle sentimiento también a tus afirmaciones. Cuando tú estés escribiendo tus afirmaciones, porque es muy importante que la gente también conozca de métodos, los métodos son... Diferentes formas de manifestación, te decía existe el método Tesla, que es uno de mis favoritos, con los cuales he manifestado, manifesté mi visa también, mi visa americana, este, en su momento, con el método Tesla. El método Tesla es 369, en la mañana escribes tres veces tu afirmación, a mediodía le escribes seis veces y por la noche le escribes nueve veces, así durante 21 días. Ese es un método de manifestación, existen muchísimos eh, pero se me hace un método muy noble, práctico, sencillo. Hay, hay métodos que tienes que escribir 21 veces al día. Entonces, bueno, es como que lo vas dividiendo, ¿no? Mañana, tarde, noche, no se hace tan complicado. Y presente y en positivo. Ok, ahí tenemos un método. Pongan atención, gente. Vamos a sí. hacer un ejemplo de yo quiero ser... Yo, no, yo no quiero. Yo soy millonario, estoy agradecido... De, de, de, de tener esto estos este dinero, ¿no? De, de ser abundante sí. económicamente. Exactamente. Ahora, el sí. método sería tener una libreta y apuntar sí. en la mañana tres veces en la libreta estoy agradecido por ser millonario y tener uh -huh. abundancia económica. En la tarde escribo lo mismo seis veces y en la noche antes de dormir nueve veces eh, lo mismo en mi libretita. Así durante 21 días. Días. ¿Qué va a suceder Seguido. con esto? Creo que, creo que entiendo el plan, es de que no es el hecho de que lo escribas, sino de que tu mente se está acordando constantemente de agradecer eso, eh, eh, tres veces al día, durante varios días, y entonces se vuelve algo que a tu mente ya la programaste, y tu mente Así hace es. que esto se vuelva realidad. Lo acabas de explicar muy bien. Excelentes tus palabras muy atinadas. Recordemos que el agradecimiento es la autopista para la, la manifestación. Entonces tú cada que agradeces por algo que todavía no está en tu plano físico, sí existe ya en una realidad alterna, pero todavía no lo tienes aquí contigo, a la hora de que tú agradeces es la autopista para que esa manifestación fluya en tu vida, se consolide en tu vida. Así es. Fíjate que... Eh, la gente estaba opinando ahí en el chat de, de todo uh -huh. lo que estamos platicando pero dice que hay gente que, pues obviamente porque esto es muy difícil el, el simplemente decir, solamente es ser positivo y decir, eh, agradezco esto y ya lo tengo dicen que a ti porque te sucedió, porque estás hablando desde que, desde una postura que tuviste eh, desde una ventaja que tuviste, ¿cómo podríamos mencionar esto? una ventaja? Exacto, que tú cuando deseaste tu sueño, ya lo estabas haciendo desde la comodidad. Eh, quizá no económica, pero quizás sí estética. Ya tenías ahí fortaleza y eh, eh, seguridad. Entonces, la gente que nos está viendo, a lo mejor no tiene esa ventaja, no tiene esa seguridad, no tiene ese privilegio en la palabra. Que tú empezaste esto desde, o hablas de esto desde tu privilegio. ¿Tuviste, sí? ¿Sentiste que tuviste un privilegio? Para nada. Es que ¿sabes qué pasa? Que esto es una de las creencias limitantes. Las creencias limitantes son chips que nos han inculcado desde que nacemos. Entonces, ahí es donde viene. No, pues es que la gente únicamente que tiene privilegio económico, físico, es la que puede lograr. Las demás, no. No, hombre, hijo, tú naciste, no naciste en cuna de oro, no vas a poder ser rico nunca. O no, este, tú como eres hombre, esto también, tú como eres hombre, no debes de llorar. No, los hombres no lloran. O sea, son creencias limitantes que nos han puesto de generación tras generación tras generación. Nadie tiene más, eh, hablando espiritualmente, hablando espiritualmente, nadie tiene más beneficio que nadie. A ver, todos somos seres eh, creadores en potencia, pero hay personas que saben conectar más y mejor con su poder creador, y hay otras que todavía no están en este despertar espiritual, ¿no? Que es de la mano, te lleva de la mano con la ley de atracción, ese despertar espiritual. Entonces, no digo, si nos remontamos a mi historia, te decía que yo venía de un pueblito, que yo no traía una historia chingona como las demás participantes, o sea, no fue ningún beneficio que tenía, al contrario, creo que me restaba hasta un poco esto de que era la, la primera vez que hablaba en antecámara la primera vez que agarraba un micrófono, eh, y creo que ahí influyó muchísimo el que yo estaba alineada verticalmente, porque recordemos que nuestra conexión con el universo es vertical, no horizontal, porque no te define el entorno en el que estás, no te define la posición de belleza o la posición económica que tengas. Tu relación con el universo siempre tiene que ser vertical, no horizontal, porque no ve alrededor de donde estás. Entonces, tenía una conexión muy allegada con el universo, muy directa, muy vertical, que me ayudó a alcanzar mis sueños y a alcanzar mis metas. Recordemos, como lo mencionaba, que la ley de atracción, atracción, acción, va de la mano con la acción. Yo no puedo solicitar un trabajo al universo, estoy feliz y agradecida porque tengo mi nuevo trabajo en marketing, gerente, no sé qué, no sé qué, si yo no salgo a pedir trabajo. Es como, ayúdate que te ayudaré, ¿no? Si sí, yo estoy todo el día encerrada en mi casa y no hago nada por mi manifestación, por mi sueño. Cuando tú das un paso, el universo da mil hacia tus sueños. Contestándole a MMG que fue quien eh, dijo esto desde que era fácil mencionar todo esto desde tu privilegio, también quisiera contestarle a Emea, que yo creo que sí tuviste un privilegio, pero el privilegio fue saber qué era lo que querías, que eso era lo importante por eso la gente no consigue las cosas, eh, ve que algunos se desarrollan más, que algunos tienen capacidades eh, buenas, que tienen buen trabajo, que les va bien el amor, eh, empiezan a hacer dinero, etcétera, pero eh, ellos o, o las personas que van logrando las cosas es porque sí tienen metas, porque saben qué es lo que quieren y trabajan para eso, en este caso no solamente es, es tener dinero, siempre hablamos de dinero porque es un tema común, ¿no? me parece que... Lo económico siempre obviamente nos afecta bastante y pensamos que sin lo económico no podemos tener lo demás. Sin embargo, pues es una idea errónea. Y, claro. y, y no hay privilegios como menciona Eren, sino que lo primero que yo creo que deberían de hacer todos es fijarse primero qué es lo que quieren. Ah, yo vi por ahí un, eh, un video que era sobre el, el, el secreto se llama el secreto, que obviamente lo, lo has visto, y en donde decía que puedes empezar con lo más mínimo, con una taza de café, mm. deseando una taza de café, para que sepas que esto puede funcionar, ¿no? Porque la, la gente dice, es que si pienso que quiero ser millonario, o sea, ¿cuándo? ¿no? ¿Cuándo? ¿Y cómo, se va a ser, cómo me voy a ser millonario? O sea, es absurdo pensar eso. Es absurdo porque la mente no está completamente fortalecida para Exacto. lograr eso. Entonces, si la vamos eh, entrenando, podemos irla entrenando con pequeñas cosas. Hoy quiero encontrarme 10 pesos en la calle. ¿Crees que sea sí. buena idea eso, no? Sí, sí, sí, pequeñas acciones. Yo, a ver, eh, he manifestado el estacionamiento cerca de mi gimnasio, porque voy a un gimnasio que está en una plaza, entonces luego digo, que tenga un espacio cerca, ¿no?, a, a, al gimnasio. Y se da, o sea, son cosas mínimas, pero hazlo de poquito a mucho para que tu mente, como bien lo mencionaste, vaya aceptando este nuevo paradigma, erradicando esas creencias limitantes de que generar dinero es muy difícil, hacerte millonario es muy difícil, eh, crear la vida de tus sueños es muy difícil y siempre le echamos la culpa al gobierno, a nuestra familia, a otras personas, ¿no? Cuando en realidad la única o el único que va a determinar tu éxito en la vida, eres tú mismo. Eh, pensando en esto, de que podemos tener lo que queramos, me parece que las cosas materiales son más fáciles de que se puedan cumplir que si deseas a una persona, porque entonces ahí cómo funciona el paso con, una, con otra persona. Yo quiero a esta persona. Mira, aquí tenemos una chica que, que hacemos transmisión... Y hay muchos seguidores de ella que, que quisieran que fuera su novia, ¿no? ¿Cómo funciona esto si aplicaran la ley de la atracción? Eh, ¿Sería más la ley de la atracción de ella de no quiero con nadie? ¿O, o cómo sería esto? Porque entonces oh, sí. ya estás eh, forzando los deseos de la otra persona. ¿Cómo sucede esto? Claro. A ver, aquí tienes que replantearte eh, muy bien el por qué yo estoy manifestando a una persona, ¿Qué, qué me falta dentro de mí, o sea, qué hace falta dentro de mí para no sentirme completo estando yo solo, yo sola, o por tener la necesidad de atraer a alguien. Siempre que hablo de atraer personas es un tema bastante, pues, no complicado, un poco complejo, podemos decirlo así, porque sí, como bien lo dices, es irrumpir ya en otra persona, no solamente en lo que de mí corresponde, ¿no? Pero sí se puede, porque, a ver, todos estamos interconectados. Hay que pensar en la sociedad como una totalidad, como un todo, entonces, vibracionalmente, estamos interconectados. Si ya hay algo de por medio con esa persona, mediante métodos de atracción, que yo no los recomiendo tanto para atraer personas, porque reitero, en mis masterclass comentaba, porque es que tú tienes esa necesidad de atraer a otra persona, porque no que ella mejor te atraiga a ti, ¿no? O sea, trabajar también esta parte de la seguridad en uno mismo, de yo soy autosuficiente, yo estoy completa, completo, no necesito el atraer, el gastarme toda una libreta atrayendo a un ser humano, que si es para ti se va a dar y si no, no. A ver, el universo jamás te va a responder que no. Te va a responder sí, ahí te va lo que me pediste. No es el momento, o sea, no, no es que no te lo vaya a mandar. Ahorita no es el momento, no estás preparado preparada para recibir esa manifestación o te viene algo mejor. Entonces, por eso yo no recomiendo tanto eh, manifestar personas porque una, irrumpes la realidad de otra persona y otra, trabaja en ti mejor en ti, en tu merecimiento, en por qué tú vas a estar atrayendo a otra persona eh, cuando tal vez no, no la necesites ¿sabes? O sea, es como más cuidar esta parte de amor, autoestima hacia ti mismo, hacia ti misma pero se puede, o, sí se puede fue la superrespuesta respuesta porque te voy a dar un ejemplo tienes razón en esto de sí, pues, sí funciona el que atraigas a una persona, pero el pedir uh -huh. Eh, esta persona quiero que llegue a mi vida es mucho mejor decir que esa persona quiera que yo llegue a su vida ¿por qué? porque me pasó yo uh, he aplicado también la, la ley de la atracción hay un método para la gente que nos está escuchando es otro de los métodos pongan atención en este otro método en donde haces un collage de imágenes de las cosas vision que... board. Uh -huh. ok haces el collage Quieres ese carro, quieres esa casa, quieres tanto dinero, quieres verte de alguna forma, y entonces yo puse varias cosas, ¿no? Tener un trabajo de a, tal forma, quiero ir al gimnasio, quiero etcétera. Y eh, había una chica que me gustaba, entonces una de sus fotos la tomé y la puse en mi en mi cuadro. Tablero en mi, de visión, ajá. Mi tablero de visión. Quería que esa chica llegara a mi vida y funcionó, la verdad, de todas las cosas que puse ahí, funcionaron wow. muchas, funcionó ella, sí vino a mi vida, sí fue mi pareja, pero como se lo pedía el universo al revés, así me sucedió que ella sí estuvo conmigo, pero la verdad me trataba mal, no fue una Fíjate. relación bonita, eh, terminamos mm. agarrados de, del chongo, no, no fue la culpa de que quizá eh, no, no no éramos compatibles sino de que yo le pedí al universo atraer a esta persona y si hubiera sido al revés Exacto. entonces quizá. quizá pudiera haber sido una historia diferente y Así desde ahí es. entendí que todo a pesar de que uno piense atraer cosas positivas las debe de pensar súper eh, o sea súper bien porque no sabemos las consecuencias que vayan a suceder a esto. Cuando tú logras la ley de atracción y logras tener o cumplir tus sueños, también debes de saber cuáles van a ser las consecuencias de esos sueños. Exacto. Si son positivos, entonces es una buena un buen pedimento. Entonces yo creo que son como niveles, ¿no? Primero pides, después se te cumple, después ah, sigues agradeciendo y si no, ya ves las consecuencias, ¿no? Sí, sí, y lo primero, lo primero es, identificar bien qué es lo que deseas. Lo primero es eso, de ahí empezar con tus métodos de manifestación. Acabas de mencionar uno muy práctico, muy visual, para las personas que son muy visuales, que tienen este canal de aprendizaje visual. El Vision Board es un método súper bueno, por excelencia, lo puedes poner hasta, iba a enseñar el celular, pero bueno, lo tengo aquí. Hasta en el celular de fondo de pantalla te haces un collage, y ahí lo tienes con todo lo que quieras eh, manifestar, viajes, dinero, también eh, esta parte de crecimiento personal se puede manifestar, emociones como tal, a la persona que deseas manifestar, pero también sabiendo que va a traer consecuencias y tienes que estar preparado, preparada para eso, para todas las consecuencias que puede traer consigo esa manifestación. Vamos a, a regresar a, a tu historia, cuando tú logras eh, ganar esto y comienzas a tener una vida diferente, entonces ahí sí eh, te empiezas a conocer qué es la ley de la atracción y la metafísica y empiezas a conocer más de este mundo y aplicarlo. o ¿Cómo fue? ¿Alguien llegó a tu vida y te habló de esto directamente y tú dijiste "Oh, eso es lo que yo he pensado y lo estaba, lo estaba haciendo sin saber? Sí, a partir de ahí, a raíz de que te digo que la primera vez que tuve el acercamiento fue con mi maestro de bachillerato, se cumple esto de Lux y es que empiezo a estudiar, dije, bueno, visualización, empecé, ya sabes, a googlear, y ahí me aparece, ley de atracción, en mayúsculas. Y empiezo a estudiar y a estudiar del tema, empiezo a prepararme, eh, más porque me llamó mucho la atención, dije, bueno, ya pude lograr esto, seguramente voy a poder obtener más beneficios de esta ley de atracción. Y fue cuando surge lo de mi visa, manifesté lo de mi visa, tenía dos intentos ya, era mi, mi tercer intento, no me la daban, me la negaban, me la negaban, y en el tercer intento fue que aplico la ley de atracción, digo, pues es que ¿por qué no he aplicado algún método, no? Aplico la ley de atracción y me la aprueban en el mismo lugar que ya me la habían negado, que fue en Ciudad de México, en uno de los lugares más difíciles que te la acepten, me la aprobaron. y fue como de ¡wow! o sea... Este, no me di por vencida no me di por vencida, seguí insistiendo y en esta ocasión que apliqué la ley de atracción también me la dieron me, digo, me la dieron entonces sí fue como a raíz de ahí eh, se vinieron más cosas, más manifestaciones y te digo en la pandemia fue cuando decidí compartir el, detrás de eh, pues, los logros que se veían en redes sociales no Oye, eh... ¿Empezaste a, a, a ver algún tipo de documental, libro o algo que hablara sobre la ley de la atracción? ¿Te interesó tanto sí. que quisiste aprender más? ¿Cómo fue? Así es, tomé mi primera masterclass. Recuerdo que la tomé una situación de mi vida bastante difícil que por ahí, si me siguen en Instagram, podrán haber escuchado mi primer episodio del podcast que se llama Veinteañera Divorciada y Fantástica soy divorciada, entonces ahí tuve una situación muy difícil en mi vida personal cuando me divorcio, para los que dicen que no, que este la posición de dinero, no sé qué, bueno, pues terminé mi divorcio sin nada, ¿no? Sin nada, sin un peso en la cartera. Y fue cuando tuve mi primera masterclass, que fue ley de atracción hacia el dinero, porque en, esa, en ese momento de mi vida yo estaba pasando por una crisis económica bastante grande. Eh, y fue ahí cuando empecé como a certificarme, a tener más eh, que ver con estas certificaciones que me han ayudado a entender, porque es que, a ver, que no es un tema fácil de entender por todo lo que ya nos han venido contando y las creencias que tenemos bien arraigadas es como hacer un borrador y cambiar totalmente de paradigma y empezar a hacer nuevas conexiones neuronales de nuevo conocimiento. Entonces fue ahí, a raíz de ahí, de esa masterclass que yo dije, va, o sea, si yo pude salir de esa depresión, emprender mi proyecto en redes sociales, generar dinero de mis redes sociales, viajar trabajando y generando, que es, han sido una de mis, de mis manifestaciones más grandes cumplidas, eso porque a mí me encanta viajar, el viajar a cualquier lugar parte del mundo y de igual forma seguir generando lana, seguir generando dinero eh, de wow, o sea, esto les quiero compartir a las personas para que no solamente yo lo pueda lograr, sino que los demás también se den cuenta que sí funciona y funciona muy bien eh, por ejemplo ahí, no quiero no que te ofendas sino uh -huh. son, son, son comentarios y creo que te sirve también para ahora lo que estás emprendiendo eh, como ser una coach de vida dice alguien que querías dinero y te abriste en la infancia y ya se escucha, Ay, se escucha este como un ataque pero la ley de la atracción puede funcionar de esa forma puede funcionar incluso de esa forma y de muchas otras formas ¿Por qué? porque lo que tú estás pidiendo es lo que te va a llegar ya el, el proceso es diferente tú pediste algo y no sabes cómo se van a desarrollar las cosas para obtenerlas. Eh, la gente... Por eso hay que ser bien puntuales a la Exacto. hora de, de solicitar al universo. Para empezar, a, hago este paréntesis: no tengo OnlyFans, no sé de dónde habrán sacado esto, pero. A ver, que el OnlyFans empezó como de que cualquier persona que quiera monetizar su contenido, aquí ya lo han sexualizado muchísimo, pero cualquier persona que quiera monetizar tu, su contenido ahora tú como youtuber, como podcasting, como sea, ¿quieres monetizar tu contenido? Es una página para monetizar tu contenido. Hay chefs, hay escritores, hay periodistas, hay modelos, hay n cantidad de profesionistas en OnlyFans, ¿no? Pero sí, muchos se dejan ir por esta parte de que eh, lo sexual, lo han sexualizado mucho, ¿no? Pero bueno, a ver, tú tienes que solicitarle al universo muy, como ya lo había dicho, muy puntualmente, o sea, muy puntualmente de qué forma quieres que se manifieste tu deseo, cómo lo quieres atraer, porque pues al final del día sí puedes atraerlo, pero tal vez no por el camino correcto, ¿no? Exactamente, también veo que la gente choca mucho con la idea, digo todos, si dicen, hay un gran mago que te puede cumplir lo que quieras siempre buscan como el dinero, es como lo primero que viene a la mente, pero también viene que el dinero es, es malo, es algo que se nos ha enseñado como por cultura, que de alguna forma el tener dinero es, es ser malo y por eso también hay una barrera ahí en donde no nos claro. deja la mente eh, llegar a nuestras metas de tener dinero. ¿Es real eso? Claro, 100% real. Te decía justo en la masterclass que acabo de dar el miércoles, hablábamos de todas estas creencias limitantes, que el dinero es sucio, que el dinero es malo, que el dinero no se da en los árboles, entonces es muy difícil ganarlo, es muy difícil obtenerlo. Como yo no nací en cuna de oro, pues yo no estoy destinado a ser rico, a ser rica. Eh, lo, las personas ricas son frívolas, son malas. Entonces tú inconscientemente, si creciste con esa idea, pues vas a rechazar el hecho de ser rico, de ser rica, porque a ver, hay que recordar que nosotros somos seres de 7, 8 años mentalmente. Porque todo lo que aprendimos en esa edad, a partir de que fuimos concebidos hasta los 7, 8 años, que fue nuestro periodo inconsciente, por así decirlo, es lo que se refleja hoy en día como adultos. Entonces, tú al final del día eres un niño de 7, 8 años tomando decisiones como adulto. Entonces, lo que te programaron en esa edad, que si nos remontamos a esa edad, ¿quiénes eran nuestras imágenes de mandato? Nuestros padres y nuestras madres, o la sociedad en general en la que te desarrollaste. Entonces, hay que recordar, por eso yo toco mucho este tema de sanar a nuestro niño, a nuestra niña interior, porque hay heridas que no nos dejan manifestar, heridas de abandono, heridas de frustración, heridas que no nos permiten el poder atraer todo lo bueno a nuestra vida, porque seguimos juzgando al de al lado, porque seguimos eh, hablando mal de los demás en vez de dedicarte a ti mismo y crecer tú como persona, crecer tú como ser humano. Pero fue por esas creencias limitantes que nos inculcaron en esa edad que te estoy mencionando. Tú, eh, antes de que ganaras el concurso o en esta etapa, eh, ¿te considerabas que eras una persona optimista? ¿Te, ¿Te resultó fácil o difícil la ley de la atracción por de, de acuerdo a tu carácter? Fíjate que siempre me he considerado una persona optimista, siempre, siempre, siempre. Se lo debo a mi mamá, como te decía, nosotros somos el reflejo de nuestros padres, nuestras madres, inconscientemente hablando. Entonces, Mi mamá es una persona súper optimista y eso me lo inculcó desde muy pequeña. Entonces, sí, quizás este, eso pudo ayudar a que esta manifestación se diera. Eh, la, actitud, la actitud cuenta demasiado, demasiado, demasiado, demasiado ante la vida en general. O sea que alguien que nos que esté escuchando, que esté pensando en poder aplicar la ley de la atracción, tiene que eh, tener en cuenta muy bien su carácter, ¿no? ¿Y cómo su lo está llevando a cabo? Sí, el carácter recordemos que es moldeable, el temperamento no. Entonces... Hablar sobre el carácter, sí, el carácter lo podemos moldear conforme a nuestras experiencias, conforme a nuestras circunstancias, nuestra calidad de nuestros pensamientos, como ya lo decíamos, el temperamento no, el temperamento ahí siempre va a estar presente y ese se trae genéticamente hablando, pero sí, el carácter se puede moldear. Dice Enrique, dentro de la ley de la atracción podemos manifestar que las consecuencias de nuestros deseos sean buenas. Sean buenas, sean positivas, así es, y qué bueno hacerlo desde... Eh, este punto en que todavía no se manifiesta estar cuidando que esta parte, estas consecuencias sean buenas, sean positivas, lo puedes agregar a tus afirmaciones diarias. Así es. ¿Hay alguna diferencia entre ley de la atracción y metafísica? Porque he estado usando el término metafísica para hablar de la ley de la atracción. ¿Hay alguna diferencia? La metafísica es la que engloba o la que estudia como tal a la ley de atracción. Hay diferentes leyes universales. Hay la ley de la reciprocidad, la ley de atracción. Entonces, la metafísica engloba todo, no solamente la ley de atracción. La ley de atracción es una partecita de la metafísica como tal. Ok. ¿Y sabes eh, como histórico de dónde surge o dónde empieza esto de la ley de la atracción? Fíjate que en el libro El Secreto lo ponen de que es algo milenario, o sea, tiene muchísimo, muchísimo tiempo que nuestros ancestros los han venido ocupando, entonces no hay como, ah, una persona dio con la ley de atracción, no, o sea, hay personas que han estudiado y han venido a poner la teoría como tal, pero esto tiene milenario, es milenario, justo en el, en el libro del secreto se menciona esta parte de que desde hace muchísimos años, y no hay como que en 1900 Tal, se creó la ley, de o sea no, no hay como este dato exacto por así decirlo. Podemos pensar que la ley de la atracción es simple y sencillamente el poder mental de cada uno. El poder mental y yo le agregaría el poder emocional porque si hay algo más importante que tus pensamientos son tus sentimientos, cómo sientes. Como tal. Hablando de poder emocional entonces porque lo acabas de dividir otra vez nuevamente muy bien, Sí podemos imaginar, si sí podemos crear, podemos pedirle al universo desde lo que imaginamos, pero si no estamos bien sentimentalmente, Exacto. no se cumpliría. Exacto. ¿Qué sucede con esas personas que quieren estar bien, eh, y pero que están pasando por procesos eh, difíciles? Dolorosos. De, sí, sí, exactamente, como de depresión. Y es una depresión, pues, que ya es... Eh, patológica, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo se puede ayudar, a esas, se pueden ayudar a esas personas? Siempre lo recomiendo, terapia, psicólogo, a ver, tiene que ser canasta básica esto de ir al psicólogo, de tomar ayuda profesional, muchos piensan que ya es cuando estás en depresión o cuando tienes algún problema diagnosticado, es que debes de ir al psicólogo, pero no, yo siento que esto debe de ser canasta básica, el ir a terapia, ir al psicólogo, al terapeuta como tal o a un coach de vida acercarte a, a personas profesionales que te pueden orientar en este camino, en este proceso de sanación y a raíz a partir de ahí empezar a manifestar la vida de tus sueños pero sí, lo primero sería ir a terapia entonces alguien que quiera iniciar su ley de la atracción debe eh, esté mal. detenerse para saber cómo es su carácter, cómo se está en qué ambiente se está desenvolviendo Qué es lo que está consumiendo, eh, hablando de, de algo que ve que, oído, por el oído, por, por la vista, y si tiene problemas mentales, en este caso, pues de ansiedad, depresión y eso. Tiene que primero eh, estabilizarse emocional, mentalmente y físicamente, y después comenzar a utilizar la ley de la atracción, si no, va a ser muy difícil que funcione, ¿cierto? mi recomendación y desde mi experiencia diría que sí, así es. ¿Tú leíste algún algún libro en particular? ¿Recomiendas libros en particular a las personas? Porque ahora lo que estoy viendo estás envuelta sí. y desde que iniciaste con la ley de la atracción, pues que hay cursos, que hay personas que ya dan este tipo de pláticas, eh, Claro. pero si las personas no, no tienen el conocimiento de dónde se dan estas pláticas. Entonces, ¿hay algún libro? ¿Hay revistas? Hay, ¿Qué hay acerca de la ley de la atracción? ¿O cómo pueden acercarse a ella? Ok, bueno, pues aprovecho esta ventana digital para mencionar que tengo dos masterclass. Si tú quieres empezar con este proceso de sanación, te invito, perdón, de manifestación, te invito a que vayas directamente a mi Instagram, es Eren erencasarín-bajo, ahí puedes encontrar el link de mi página e inscribirte a la primera masterclass, que es para las personas que apenas van iniciando, que literal partimos de qué es la ley de atracción, la metodología de la ley de atracción, eh, la, las palabras básicas que engloba la ley de atracción, ¿no? Entonces, esta primera masterclass se llama Cómo ocupar la ley de atracción a mi favor, y hay un segundo nivel que ya nos adentramos un poquito más al área, como bien lo mencionabas tú, pues es un tema que nos interesa a todos, a todas el dinero no entonces estas son dos oportunidades en las que te puedes acercar a la ley de atracción más de 100 alumnos ya me respaldan que han tomado esta masterclass es en vivo eh, la masterclass en envía ya luego grabada es vía zoom y al final tenemos una serie de preguntas y respuestas de retroalimentación en la que yo te oriento de igual forma tengo asesorías personalizadas en cuanto a, porque hay personas que se meten a la masterclass, pero pues no pueden expresar, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Es que yo terminé con mi novio y quiero ver cómo le puedo hacer para traerlo. O tengo esta situación de mi negocio en particular. O sea, cosas más particulares y hay mentorías también personalizadas. Ahora, si tú quieres leer, yo te recomendaría sí o sí, como primera instancia, el libro El Secreto, que ya se mencionó. Hay otro libro, de hecho lo tengo aquí, me lo puedes pasar, por favor. Eh, que es muy bueno, que ahorita lo estoy casi terminando, y justo hoy compartía sobre él, es este, Haz tus sueños realidad, manual avanzado de manifestación, de Ruth Nieves, es un libro bastante fácil de entender, o sea, te habla con un vocabulario muy digerible, y no tan rebuscado como a veces encontramos información, no entonces para alguien que va iniciando con ley de atracción, Sería este, y hay otro libro que se llama Super Atracción de Gaby, no recuerdo el apellido, pero bueno, se llama Super Atracción. Este, y también es un libro bastante interesante para las personas que se van adentrando en todo este mundo de la manifestación. Oye, eh, ya escuchamos, yo creo que es, ha, ha quedado más clarito qué es la ley de la atracción, como poco a poco ir logrando estos objetivos. Tú y yo sabemos que es real. Eh, si la gente dice que, que, que es fácil hablar desde, eh, desde un estado de, de ventaja, eh, yo puedo decirle pues, que no, o sea, prieto y pobre, pues de dónde iba a sacar cosas interesantes de mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que soy una persona que puede platicarles muchas historias acerca de cómo se me han cumplido las cosas con la ley de la atracción, pero en tus cursos, hay personas que han tomado el curso contigo y ha tenido algunas historias que, que te han contado en donde sí les haya funcionado la ley de la atracción. Sí, sí mira, de hecho, <ríe> ahorita que mencionas esto me da mucha alegría recordarlo el momento, tengo un alumno que tomó, estuvo en el reto Globe Up 18, 18 días de sanación para poder manifestar. Fue gratuito totalmente este, es Carlos de Colombia. Este, de ahí se mete a ley de atracción, cómo usarla a tu, favor, a tu favor. Y ahorita en esta tercera masterclass que estuvo conmigo de cómo atraer dinero y abundancia en tu vida, justo estábamos cerrando la sesión y no me dejarán mentir las personas que estuvieron en la masterclass. De hecho, lo subí a mis historias. Estábamos cerrando la sesión ya. Después de tres horas de masterclass, este, la estábamos cerrando cuando de repente él interrumpe así como, oigan, oigan, oigan, es que les tengo que decir algo y todos así como, ¿qué pasó Carlos? Y enseña su celular que le, había, le acababan de transferir en ese momento de que acabamos de terminar una meditación guiada para traer dinero y abundancia a tu vida. Guié una meditación, terminamos con esa meditación. Y enseña la notificación de $1,300 dólares que le debían desde hace no sé cuánto tiempo y que había estado esperando y manifestando y manifestando ese dinero y no le llegaba y le llegó justo en el momento en que terminamos nuestra meditación. Esa es una historia y es la más reciente porque acaba de ser el miércoles y lo compartió y nos puso el celular y estaba súper feliz y yo, oye, qué padre, pues muchísimas gracias por compartirlo y qué, qué cool que haya sido en este momento, ¿no? Es un ejemplo de que sí funciona y de que pues, no solamente a la persona que lo está contando, sino a los aprendices que he tenido en mis masterclass. Tengo otra chica que manifestó eh, un trabajo, también lo posteé por ahí en TikTok, un chico que en diciembre, dice eh, en, su, en su trabajo, hicieron una rifa de una moto y me seguí en TikTok, entonces aplico uno de los métodos que mencionaba en TikTok y que le llega la moto y me manda foto de la moto. O sea, sí, sí, sí, tengo mil historias y ahí las comparto cada ratito en mi, en mi, en mi Instagram para que todos se den cuenta que, que todos somos creadores por excelencia. Solo hay que conectar con ese poder creador. Tu idea eh, después de que aprendiste la ley de la atracción fue aprendo y, y vendo cursos porque sabes que no toca a la gente le molesta mucho cuando hay esta situación de vender el conocimiento y, y es ahí donde no creen en las cosas y, y no creen que esto les pueda servir porque hay muchas personas que venden humo hay muchas personas que engañan a la gente eh, por qué crees que la gente no crea en la ley de la atracción porque incluso he visto Canales de YouTube y cosas así donde dicen que la ley de la atracción es falsa, pero yo soy un fiel creyente y una muestra de que la ley de la atracción funciona. Entonces, a mí no me pueden mentir esas personas, ¿no? Cualquier cosa que sí. digan sobre que la ley de la atracción es falsa, que es sacar dinero, que es etcétera, eh, a mí no me pesa ni me afecta y no me cambia la idea porque yo sé y la he aplicado la y la sigo aplicando. ¿Por qué la gente.? No cree en esto de la ley de la atracción. Creo que ahí hay que echarse un clavado bastante profundo a tus creencias limitantes. Lo repito, lo reitero y lo va a seguir repitiendo en todo cuando opinan o piensan desde una forma negativa. Es adentrarte a por qué estás pensando tú o por qué estás haciendo un juicio de valor de que esta persona nada más me quiere vender humo, desde ahí estás mal, ¿no? Desde ahí tienes que analizarte y echarte un profundo. Un clavado muy profundo en tu interior, para analizar desde qué perspectiva estás visualizando esto. ¿Por qué no te crees capaz de poder atraer todo lo bueno a tu vida? Ahí hay que trabajar en tu merecimiento, hay que trabajar en tu percepción de ti mismo, de cómo te visualizas, de por qué no te crees capaz. Entonces yo creo que sí, son personas que les hace falta trabajar en su autoestima, en su seguridad, eh, para poder así erradicar esas creencias limitantes. Muy atirada nuevamente porque no es entonces la persona que te está hablando sobre la ley de la atracción, sino eres tú quien se sigue negando y quien está no permitiendo que, que esto llegue a tu vida. Pero yo sí soy, te digo, muy creyente de esto y sé que muchas de las personas que están aquí hoy tenían que estar aquí porque tenían que escuchar mensajes acerca de esto de la ley de la atracción. Yo recuerdo que cuando... Comencé con la ley de la atracción, me, me, me empezó a llegar de diferentes formas y yo sin conocerla ni saberla, yo la aprendí cuando iba en la secundaria con un libro que se llama El Juego de la Vida, eh, yo no sé por qué yendo a la secundaria me va a tomar el tiempo para leer un libro, pero lo, lo tomé, lo leí y dije wow, o sea se puede hacer lo que yo quiera y desde entonces eh, supe que, que Podía pedirle lo que fuera al universo, a Dios, a, al mago, a lo que fuera, a la vida, y te lo iba a, a conceder cualquier cosa. Ha, ha habido momentos muy difíciles en los que ya la ley de la atracción no la he podido llevar a cabo. Quizá otras personas también que ya conocen el secreto, que ya lo utilizaron, que ya tuvieron resultados y que de pronto vuelven a caer en circunstancias malas. ¿Qué consejo darías a estas personas que sí creen, que sí ya lo probaron y que de pronto, como yo, se han visto en momentos difíciles otra vez? Y es, no, es difícil reprogramar la mente para volver a, a hacer de tu vida algo maravilloso. Claro. No perder la fe, sobre todo eso. No perder la fe. Como te decía, el universo nunca te va a decir que no. Entonces... Eh, ser consciente de que si no se te está dando eso que has solicitado al universo es porque viene algo mejor, siempre viene algo mejor. Cuando yo me divorcié fue como de, pero ¿por qué? O sea, claro que entré en este sentimiento de, eh, ¿por qué a mí? ¿Cómo fue que llegué hasta este punto? Eh, tal vez cuestioné hasta el universo de por qué me trajo a esta situación, por qué estoy viviendo esto, ¿no? Y al final me di cuenta que tal vez si no me hubiera divorciado, eh, no estuviera aquí platicando contigo, no me hubiera adentrado a mis redes sociales como me adentré, no hubiera conocido eh, aún más de ley de atracción, no hubiera emprendido, porque a, a raíz de ahí fue que empecé a emprender todo esto, eh, de compartir mi sanación también, de haber terminado con esta persona y demás. Entonces, sí, hay momentos muy difíciles en la vida, pero ¿cómo no perder la fe en la ley de atracción? creyendo que el universo siempre, siempre te va a mandar algo mucho mejor. Que te está preparando, te está haciendo fuerte, te está ayudando a, a que cuando llegue eso, que va a ser mejor de lo que tú tal vez le solicitaste, vas a estar aún más preparado, más resiliente, más fuerte, más entero para poder recibir todas las bendiciones que trae para ti. Tú dijiste que cuando te divorciaste quedaste sin dinero. ¿La ley de la atracción te ayudó a atraer dinero a tu vida? Claro, totalmente. ¿Y cómo totalmente. fue el atraer dinero? ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué sucedió para atraer dinero? ¿Para sí, qué, eh, prim. ¿cómo te llegó? Claro, regresé, o sea, manifesté primero el trabajo de dar clases en una universidad, se me dio el dar clases en esta universidad, soy maestra de universidad en la carrera de, en la licenciatura de pedagogía y psicología. Entonces fue ahí cuando yo manifesté este trabajo, se me dio y siempre tenía muy en claro, claro que yo quería trabajar y al mismo tiempo tener la oportunidad de viajar, entonces soy maestra y en la modalidad online. Entonces yo puedo estar en cualquier parte del mundo generando mis ingresos, ¿no? De ahí generé mi empresa digital como tal, que es la empresa de los cursos, talleres y demás este, mediante la ley de atracción, entonces sí empecé a generar dinero a partir de que manifesté y fui eliminando mis creencias limitantes, porque traía un sinfín de creencias limitantes como todos y como todas, pero a raíz de que empecé a trabajar en ellas, irlas replanteando con sesiones de tapping, con sesiones de rating, con mil sesiones que existen para ayudarte a eliminar estas creencias limitantes que no te dejan manifestar, fue que logré atraer la abundancia, y abundancia no solamente es dinero, ¿no? También es abundancia en amor, en amor propio, abundancia en salud, abundancia en mil situaciones, porque siempre decimos abundancia y pensamos que es solamente dinero, pero no, son mucho más cosas. ¿Qué piensas de que la gente, hay gente que dice que esto de la ley de la atracción es un pensamiento mágico, que es parte del pensamiento mágico? Es ciencia. Es ciencia. Es mera ciencia, de verdad, que cuando te das cuenta esto que es tan sencillo, de que nosotros somos, estamos constituidos por órganos, nuestros órganos están constituidos por moléculas, y las moléculas vibran, o sea, vibran como tal. Los átomos vibran como tal, y estamos constituidos 99.9% de energía. Y únicamente eh, es concentrarnos en esta, en esta parte, ¿no? Si somos energía... Obviamente que si nuestra energía que está dentro la reflejamos afuera, es lo, mi lo mismo que vamos a traer de regreso. Por lo tanto, no es un pensamiento mágico, es un pensamiento que está constituido de ciencias y nos vamos realmente a cómo estamos creados como seres humanos. ¿Será que la ley de la atracción tiene que ver con eh, la fe también? Es lo que estoy leyendo. Sí, por supuesto, es uno de los componentes eh, claves para la ley de atracción y fe no quiero diagnosticarla en una religión, fe en ti mismo, fe en ti como eh, creador de tu propia realidad. Eh, fíjate que en mi libro, el del juego de la vida, <coughs> habla sobre la ley de atracción, pero también hay relación con, con cosas eh, religiosas, no religiosas más bien de la Biblia, y la ley de la atracción se puede encontrar no solamente en la Biblia sino en, sino en muchos otros libros o en todo el mundo o en cualquier, en cualquier parte de la naturaleza creo que la ley de la atracción como lo, bien lo dice, es una ley es una energía me gustaría compartir algunos eh, yo hice como algunas eh, frases, puse algunas frases del libro que yo leí cuando era niño y pues para que la gente lo vaya entendiendo porque la gente es súper dura con esto de la ley de atracción. Y sabes, yo siempre he tratado de a la gente que la aprecio, tratarles de enseñarles sobre la ley de la atracción porque fue algo que a mí me sacó, que algo me ayudó. Por, por eso, por ahorita, leía a alguien que decía que, pues, que los cursos son caros, que es para gente que, que tiene tiempo libre, que cómo alguien lo, lo puede realizar si trabaja todo el día, si está más preocupado por comer, si le va mal, etcétera. Gente, yo estaba en esa situación de, de, de trabajar todo el día, de no tener dinero, de no tener nada en la vida, y aún así lo, lo, lo pude construir y hacer. Tan grande, tan grande fue mi sueño, eh, quizá no lo sepa Serén, pero mi sueño era eh, ser algún día un explorador paranormal, un investigador, ser eh, como las personas que salen en History Channel, ¿no? Y actualmente sí. estoy en History, entonces es como... Yo, yo levantaba basura y echaba carreteras en Estados Unidos, lavaba los platos y las mesas en los restaurantes en Estados Unidos, para que solamente con soñar, con creer esto de la ley de la atracción, me puedo llevar hasta donde estoy, no hasta donde he llegado, y entonces es como, simplemente fue desearlo, simplemente fue eh, creer en esto, es tener mucha fe, y por eso también la ley de la atracción, la relaciono un poquito con... Con la religión, en este caso de la Biblia, dice a, a, alguno, alguno de estos capítulos, dice Isaías, Isaías dijo, mi palabra no regresará a mí vacía, sino que logrará su cometido. Está hablando también del poder de la palabra, ¿no? Creo que ahí es importantísimo también aclarar a la gente que lo que se hable es ley, ¿cierto? A la hora de que tú verbalizas. A la hora de que tú hablas, tienes que cuidar tus palabras, tienes que ser impecable con tus palabras, porque tú, tus palabras crean, tus palabras manifiestan. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con este capítulo de la Biblia. Así es. Aquí hay otro que es de Proverbios, el 1821, que dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. De nuevo, de nuevo, de nuevo volvemos a esta parte de, de la palabra. Uh -huh. Acá tenemos otro que dice, cualquier cosa que pidas por medio de la oración con fe, se te concederá. Actúa como si ya lo hubieses recibido, ¿no? Exacto. Exacto, y es uno de los estándares, de los primeros estándares que te pide la ley de atracción. Actúa como si ya eso estuviera presente en tu vida. Así es. Exactamente. Ahora, fíjate, algo importante, bueno, ahorita voy a eso. Eh... Es que dice, no hay dos poderes, sino solamente uno, el poder de Dios. Aquí no se podría entender mucho, pero es importantísimo porque la gente a veces cuando entiende que con la ley de la atracción puede atraer cosas positivas, se pregunta, ¿también con la ley de la atracción se pueden atraer cosas negativas? Y es sí, ¿cierto? ¿Cómo? La pregunta que va para sí, ti, claro. Eren, ¿cómo combates? los pensamientos negativos, para que eso no se vuelva parte de tu vida, del reflejo y la construcción de tu realidad. ¿Cómo luchas con esos pensamientos negativos? Bueno, era lo que decíamos, ¿no? Al principio de tratar de rodearte de personas positivas, de personas que estén en este mismo camino, en esta misma senda, de ver al prójimo con amor, de no criticar, de en vez de mirar alrededor... Mirar a ti mismo, empezar con tu proyecto, este, tratar también no solamente lo que consumimos físicamente hablando, lo que consumimos en redes sociales, que sea algo que te aporte, que sea algo que te deje un contenido de valor, ¿no? Eh, el ir cuidando todo esto eh, nos ayuda a cuidar estos pensamientos positivos, a tratar de intensificarlos sobre todo eso, intensificar estos pensamientos positivos y no caer en el negativismo. Ojo, que tampoco hay que caer, y siempre lo digo en las masterclass, en el positivismo tóxico, ¿no? De siempre estar felices y que no, yo no voy a estar triste y siempre vibrar alto, esta frase de vibrando alto, ¿no? Eh, está ya como muy prostituida quizás en redes sociales, pero cuando tú estés pasando por malos días porque somos humanos y es, eh, no es cierto esto de que siempre vamos a estar felices y siempre vamos a pensar positivo y siempre vamos a estar en la vibración más alta. No, hay días malos, hay días en los que por X o Y situación te encuentras mal. Deja fluir la emoción. Es cuando yo digo deja fluir la emoción, deja fluir el sentimiento tal vez de tristeza, de frustración, deja fluirlo, pero no te quedes en el pensamiento, no te quedes en el sentimiento. Deja fluirlo y adelante. Sigue al otro día, es otro día otra nueva oportunidad de crear y cosechar eh, tus sueños. Entonces, sí, más que nada sería eso, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras emociones, el entorno en el que nos rodeamos, el contenido que consumimos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y si tienes algún mal día, alguna mala racha, vivir ese sentimiento, porque no somos de palo y no podemos estar siempre vibrando alto, vivir ese sentimiento, vivir esa emoción, sacar lo más importante de eso, ser resiliente, sacar lo bueno de, de esos días malos, porque siempre hay algo bueno que sacar, siempre hay un aprendizaje, siempre, eh, y seguir adelante. Me está, fíjate esa palabra de vibrar alto, creo que está ya muy prostituida y sí, hace referencia a charlatanería, ¿verdad? Sí, como te decía, se ha ocupado de una forma en la que quizás no sea la correcta, ¿no? Pero cuando decimos vibrar alto, es entrar en una frecuencia, porque las emociones tienen frecuencias, entonces entrar en una frecuencia alta, y cuando hablamos de frecuencia alta, son pensamientos y emociones positivas, a eso se refiere vibrar alto, pero lo ocupamos para cualquier tontería y para cualquier posteo, entonces ya la gente dice, N -n -n, esto no esto es charlatanería, dijeras tú, pero sí tiene un trasfondo, que es esto, hablando de frecuencias, de niveles de frecuencias, pues nuestras emociones y nuestros pensamientos tienen frecuencia. Entonces cuando decimos vibrar alto es encontrarnos en una frecuencia elevada como la resiliencia, como el agradecimiento, eh, la felicidad, el amor, es una de las frecuencias más elevadas que podemos vivir como seres humanos. Muy bien, ya hemos hablado de, de, tu, de tu experiencia, de, de, lo que, de lo que haces, también hemos hablado del tema que es la, eh, la ley de la atracción. Eh, y ahora, en este tercer bloque del, del podcast o de esta transmisión, quiero que la gente haga sus preguntas y que diga lo que tenga que decir. Eh, antes, antes de que contestes, antes de que podamos leer lo que la gente nos, nos dice. Así que, gente, pues hagan sus preguntas. Eh, ¿Has tenido trolls? ¿Tienes trolls tú? No, fíjate que no, nunca. Nunca he tenido. Bueno, pues aquí te van a caer como un, unos, unos cuantos. <risa> no es cierto. Ok. No es cierto. Pero mira, Andrés dice, también no hay que caer en falsas ilusiones y viajarnos más alto de lo que sabemos que podemos estar. Qué mal está este compañero, ¿verdad? Está muy mal, muy, muy, muy pesado. Ahí ya se está limitando, él solito se está lim limitando, date cuenta. Sí, dile por qué, está, por qué está mal Andrés en lo que acaba de uh -huh. mencionar. A ver, ahí se está limitando eh, en sus posibilidades, se está limitando a, a que él se cree como que nada más tiene la oportunidad de, de llegar hasta aquí, y ya no tiene más chance. O sea, y, y recordemos que la, el universo es abundancia pura, abundancia pura. Entonces no tenemos por qué limitarnos. No tenemos, hay que empezar por ahí a creérnoslas, a creérnoslas de esta parte de que sí podemos lograr y alcanzar todos nuestros sueños y no limitarnos. Así es. Mira, el siguiente, que es Osvaldo Saucedo, muy similar, eh. ¿Hasta qué nivel aplicaría uh -huh. la ley de la atracción? Ya que, por ejemplo, si yo quisiera obtener algo fuera de lo común, no sé si me explico. Claro, mi hermano, yo un día quise estar cerca de, de Nati y Natasha, y en una semana se me cumplió. ¡Guau! ¡Wow! Te digo que no hay límites! No hay, no, límites. no hay límites. No hay límites. Los límites te, lo, te los pones tú, totalmente. Entonces, estos dos chicos se están limitando muy fuerte, ¿verdad? Así es, así es. Tú lo acabas de decir, o sea, esta manifestación que acabas de compartir con nosotros, qué increíble, qué increíble. Entonces, sí, ellos se están limitando desde su perspectiva. Tal vez, te digo, eh, falta trabajar en el merecimiento, falta trabajar en la autoestima, en el amor propio. Dice Gabriela Reynel, ¿puedo pedir por la sanación de un familiar enfermo o solo se puede pedir por uno mismo? Por supuesto que sí puedes pedir por los demás. Y mira qué bonito porque es un acto de amor. Entonces, ¿qué decíamos? Pedir desde el amor y no desde el ego. Por supuesto que puedes pedir para otra persona. Eh, en este caso, tomando en cuenta que es desde el amor. Dice <ríe> M.M.G. Vibrar actos de señoras Rucas que esperan que nos rescaten acturianos y pleyadianos. A ah, eso no lo entendí de acturianos y playas. No, ah, son son no. razas extraterrestres, o sea, dicen que, quien dice que vibrar alto es como de estas nuevas tendencias New Age, como estas, estos cultos a uh, extraterrestres y demás. Ok, pues no, ya, ya expliqué qué significa vibrar alto, ¿no? Esta parte de que todas nuestras emociones tienen frecuencias, entonces vibrar alto significa estar en una frecuencia, positiva, en una frecuencia de amor, en una frecuencia de resiliencia, en una frecuencia en la que podamos alcanzar esa realidad soñada. Dice Rogelio López, en la metafísica, la ley del péndulo indica que no siempre estaremos arriba ni abajo. ¿Qué sabes al respecto de eso? Pues bueno, es lo que hay adentro, hay afuera, lo que hay arriba, hay abajo. Eso quiere decir que siempre podemos estar en un nivel determinado por nuestros pensamientos y nuestras emociones. A la hora de que tú decides que vas a estar, de, aquí lo mencionan arriba, pero cuando decimos arriba es en un pensamiento, en un sentimiento elevado, ¿no? Entonces, no siempre se puede estar en un pensamiento, en un sentimiento elevado, como lo decía al principio, sino que también va a haber veces en las que estés abajo, en las que no estés vibrando de la forma correcta, pero no por eso va a determinar tu manifestación. O sea, a mí luego me escriben de que, Eren, es que hoy no estuve bien, hoy no hice ni siquiera mis afirmaciones y son 21 días, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no logro cumplir con estos 21 días consecutivos y no logro tener estos pensamientos positivos siempre? Bueno, no hay problema. No hay que quedarnos en ese pensamiento de baja vibración, al contrario, hay que modificarlo, cambiarlo y subir. Pero a eso se refiere, con que no siempre vamos a estar arriba, no siempre vamos a estar abajo. Todo va a determinar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Gray River dice, eh, ¿cuál es la ley de la asunción? ¿Es el lado oscuro de la ley de la atracción? ¿Sabes qué es la ley de la asunción? Yo nunca la había escuchado. No, sí, sí, sí, sí. En TikTok es súper tendencia esto de la ley de la asunción. Lo que siempre menciono, a ver, la ley de la asunción es asumir que eso que tú deseas, asunción, asumir que eso que tú deseas ya es tuyo. Entonces, ¿qué habíamos dicho de la ley de atracción? Que es una de las herramientas para traer eh, todos estos deseos. Asumir que eso que quieres ya es tuyo. Entonces, la ley de asunción no es diferente ni más, ni menos, ni buena, ni mala a la ley de atracción. Es una parte, una breve parte de lo que conlleva la ley de atracción. que lo, Ya lo decíamos, asumir que eso que deseas ya es tuyo. Entonces, es parte de la ley de atracción, no es diferente, la han vendido como, no, si no te funciona la ley de atracción, aplica la ley de asunción, porque es mejor, porque es no sé qué, o es peor la ley de asunción, así que no la ocupes, no, la ley de asunción, como su nombre lo dice, es asumir que ese deseo ya es tuyo, y una de las características de la ley de atracción que ya vimos, es asumir que ese deseo ya es tuyo. Ok, ok, es, es, es simple cuando ya conoces más o sí, menos acerca sí, de sí. esto. Claro. Mira, Eve, Evelyn Avilés creo que hace una, un comentario medio ácido, pero a la vez bueno, porque creo que eh, es el ejemplo del por qué la gente no cree en la ley de la atracción. Ella uh -huh. dice, ella ya se ganó la lotería, que si tú ya te ganaste la lotería, porque es lo que piensa la gente, porque si predica algo no demuestra que, que sí se puede, en este caso, ganar la lotería. ¿Te has ganado la lotería? No, porque no lo he manifestado. El día que lo manifieste, seguramente sí. Y, y sin embargo, creo que yo, ta yo también, digo, yo he aplicado la ley de la atracción, no me he ganado la lotería, pero es precisamente lo mismo. Creo que sí ya me la he ganado con las cosas que he alcanzado, porque eso es lo que yo quería, es lo que yo deseaba. Es no. que a ver, depende de qué sea la lotería. Para mí la lotería puede ser la estabilidad económica que tengo hoy en día, la persona que tengo a mi lado hoy en día, eh, mi trabajo que tengo hoy en día. Si eso lo vemos como abundancia, entonces sí me saqué la lotería, ¿no? Como bien dices tú, yo manifesté mi trabajo, lo que tengo, que estoy saliendo en este canal. Entonces... Para mí la lotería es eso, entonces sí me la saqué. Pero hablando de lotería como tal lotería, digo, pues no ha pasado por mi mente el manifestar, sacarme la lotería. Ahora, eh, esta parte de que, cómo vas a venir tú a hablarme de manifestación si no has cumplido nada, invito a esa persona a que siga mis redes sociales y ahí se dará cuenta, pues, de lo poco, lo mucho que he venido construyendo en base a la ley de atracción. Sí, de hecho veo que tienes una, una vida... O, o bueno o muchos momentos o experiencias como de viajes de estabilidad sí. tienes tranquilidad en tu vida estás contenta que creo que ese es el mayor de las eh, de las recompensas y el mayor de los tesoros el que uno esté completamente equilibrado Exacto. y que, que sea feliz no que esté contento con lo que tiene que esté agradecido Exacto. porque nos puede, sí. nos puede llegar el, el dinero y como te dije, a mí me llegó la chica que yo quería y al final de cuentas me, me trató súper mal. Entonces puede llegarnos la lotería, pero eso no significa que vayamos a ser felices con eso. Fíjate que esta parte me encanta porque cuando manifestamos abundancia, eh, es más en el cómo nos sentimos al cuánto estamos manifestando. Yo siempre digo el cómo. He conocido personas multimillonarias que no son felices, entonces dejar la felicidad únicamente en el factor económico, pues no. He conocido personas que tienen lo necesario, lo que ellos sienten que es necesario para ser feliz y son felices. Entonces sí, eh, siento que va mucho más allá de el manifestar paz interior, como bien lo mencionas, el manifestar este equilibrio emocional, el manifestar desde la comunidad que hemos venido creando, ¿no? que no sé, tú deberías de saberlo esta parte de que es muy hermoso el tener ya una comunidad creada eh, con, con tus seguidores con las personas que son fiel a tu contenido, pues es parte de iba, iba, iba a insultar a mi comunidad, pero de como las palabras son, son poder dije no, no, no, no, no, no. <risa> claro, claro ya aplicando, ya aplicando la ley de atracción, muy bien, muy bien por ahí Exacto. La, la pregunta de Marcela Sandoval, ¿cuántos deseos se pueden hacer por día? Yo recomiendo que esto es por campo semántico, así vamos a hablarle. O sea, si tú lo que quieres es manifestar, vamos a dividir salud, dinero, amor, ¿no? Entonces, tú puedes manifestar hasta tres por día, o sea, en tres afirmaciones diferentes, pero que tengan que ver con el mismo campo semántico. Si ¿Sí me explico que, que todas tengan que ver con salud, que todas tengan que ver con amor, que todas tengan que ver con trabajo, un ejemplo. Y culminar tus 21 días, si es que estás ocupando el método Tesla, ¿no? Eh, culminar tus 21 días y de ahí seguir con otro campo semántico. Empezamos con amor, ya se manifestó lo de amor, de ahí nos vamos con salud, para que, sean, que tengan que ver una con la otra. Pero yo recomiendo así, de esa forma. Muy bien. Dice Eric Star que, si quiere estar cerca de Billy Eilish, eh, en un mes si puede, yo digo que Sí. Pues mira, aquí tenemos eh, la viva imagen de la manifestación de Ox, y si se pudo, entonces no dudo que también. A ver, aquí dice alguien, quise desde años andar con una chava, anduve, pero tiempo después se volvió tóxico, y ahora quiero regresar con ella, y otros días pienso lo contrario, ¿qué puedo hacer? Ayuda. Aquí en este caso él no sabe qué ser, ¿no? No, no sabe qué es lo que quiere. Primero eso, identificar si realmente vale la pena estar con alguien que ya te diste cuenta que no funcionó, es muy difícil que bueno, después de haberte dado una oportunidad eh, y que no haya funcionado en una segunda oportunidad, tercera oportunidad, qué sé yo, funcione, entonces sí, identificar bien el si realmente quieres, porque hay una duda por ahí, hay una duda de que no sabes si sí o si no, entonces eh, checar bien qué es lo que deseas en tu vida, qué, qué cosas positivas puede aportar esta relación y poner en una balanza, poner en una balanza y, y a partir de ahí diagnosticar qué es lo que deseas realmente. Eso es lo que va al final de cuentas a obtener, ¿no? Gustavo Antonio dice, ¿esto se aplica de la misma manera en el estudio, ejemplo, en la universidad? Supongo que para sacar buenas notas o para aprobar un examen que si se puede manifestar eso, sería así por ese... Por ese... Seguro, la sí. índole y la... Ok, sí, totalmente. Como decíamos, no hay límite, puedes eh, manifestar cualquier tipo de cosas. Aplicarla en la universidad estaría muy bien, para algún examen como tal. Humberto Morcach dice, pregunta, ¿lo negativo puede llegar más rápido que lo positivo? No, la vibración positiva es mucho más alta que lo negativo. Entonces, no. Para que un pensamiento negativo cobre efecto, se tiene que repetir, repetir, repetir, repetir muchas veces, eh, muchas, muchas veces. Y para que un pensamiento positivo se manifieste, con dos, tres veces que lo hagas, que lo manifiestes, no sé, como lo decía, 21 días se te da, entonces no, es al contrario. ¿Pero qué pasa? Nosotros estamos tan encasillados en lo negativo que solo ponemos atención a lo negativo y nos encargamos de repetirlo, repetirlo, repetirlo y manifestarlo. Por eso sentimos que llega más rápido lo negativo, pero no es así. Hablando en metafísica, hablando en ciencia, un pensamiento positivo vibra más alto que uno negativo. Muy buena Lilian, pregunta esa. Lilian Saucedo, entonces si yo quisiera ser novia de Anuel, ¿lo puedo atraer? Piensa por qué quieres ser novia de Anuel. Regresamos a esta parte de que si no es tu ego el que está hablando por ahí, qué tal si es tu ego, que lo más seguro es que sí, y no sea el amor, porque pues no puedes estar 100% enamorada como tal desde un sentimiento puro por alguien que no conoces, ¿no? Entonces, eh, fíjate si estás hablando desde el ego, desde el amor. Exactamente, y puede incluso sí, caer ser novia de Anuel, ¿no? O sea cualquiera de ahí, no sé de dónde sea Noel, si es de Colombia, pero ha de haber un chingo de Anueles, entonces pues, seguro puede ser novia de Anuel. Eso es facilísimo, ¿no? Sí, totalmente, porque bueno, tú no estás especificando a Noel el cantante exnovio de Karol G, ¿verdad? Entonces sí, pues sí, puede ser que sí seas novia de un Anuel por ahí, perdido. <risa> <risa> puede ser más rápido incluso de lo que imaginan. Exacto, sí, muy bien, muy bien. Manjiro Sano, ¿por qué atraes personas en tu misma fre frecuencia vibratoria? Creo que la misma pregunta se contesta solita, ¿no? Ahí trae inmersa la respuesta. Porque recordemos que la ley de atracción es lo que hay adentro, hay afuera. Entonces, si tú estás, por lo regular, siempre, siempre vamos a atraer a personas en la misma frecuencia vibratoria, en la misma frecuencia en la que tú estás, es al tipo de personas que vas a atraer a tu vida. Entonces, si quieres atraer a personas sanas mentalmente, emocionalmente, que no traigan arrastrando una ex por ahí, primero dedícate a crecer tú, a trabajar en tu interior para que de esta forma atraigas a ese mismo tipo de, de personas a tu vida. Te voy a hacer una pregunta, yo, este Eren. ¿Habías tenido público tan difícil? Nunca. Nunca en mi vida, pero mira, esto, esto sin duda alguna me ayuda a salir de mi zona de confort y son situaciones que agradezco enormemente, el universo las va poniendo y eh, nunca, jamás, jamás, jamás, es la primera vez que me toca tener un público eh, tan de alto nivel y, y tan difícil, por así decirlo, pero me encanta, me encanta porque Creo que salir de tu zona de confort, o sea, en mis redes sociales donde yo me siento la más cómoda del, cómoda del mundo, porque pues la, al fin y al cabo la gente que me sigue es gente que le gusta el contenido, ¿no? Que no lo llega ahí como a cuestionar, por así decirlo, pues te hace mantenerte en esta zona de confort segura, en esta zona de confort que ya conoces. Y el experimentar un público diferente, estoy 100% segura que me, que me ayudará demasiado a partir de, de este entrevista este me llevó una gran experiencia mira eh, dice mi novia que te hiciera una pregunta estamos acá en Yunao, dice pregúntale esto que creo que muchos pueden pensar en algún momento es bueno es bien interesante porque hay personas porque hay personas que planean y ejecutan muchos males a otros y no siempre atraen hacia ellos todo el daño que hacen Ah, cabrón no entendí a ver novia escribe escribe más sencillo ah, ah, ah, porque hay personas que planean y ejecutan muchos males a otros y no siempre atraen hacia ellos todo el daño que hacen quizás personas bueno lo puedo entender como personas malas personas que han hecho mal en su vida y ah, que les va muy bien no es eso ah, okay, tal okay, vez okay, se refiere no, okay, okay. A, a eso que no trae el mal que ha hecho eh, y bueno, es que aquí entraría mucho esta parte de lo que se ve, tal vez lo que se ve es una cosa, pero por dentro sí esté recibiendo su merecido, existe el karma, yo, yo soy fiel creyente del karma, no los construimos nosotros solitos, entonces tarde o temprano esas personas sí lo que hicieron aquí, aquí lo pagan, no mentira que lo van a pagar en otra dimensión o, o qué sé yo, aquí se paga, entonces... Tarde o temprano les llega, o sea, pagan lo que hicieron, atraen lo que hicieron. Si hicieron el mal, les va a ir mal, les va a regresar el mal a su vida. Aunque ahorita no lo veamos, como te decía, el universo es, espérate, te va algo mejor, en este caso te va a ir algo más grande de lo que ya hiciste, entonces, pues le va a ir peor a esa persona, o no es el tiempo. Entonces, tal vez no sea el tiempo en que esa persona esté recibiendo esa, esa cosecha que, que hizo, ¿no? Eh, de mal en su vida, pero tarde o temprano lo recibirá, sí o sí, o sea, de una tiene, u otra forma. ¿Por recibir un castigo quien haga mal? Por, a ver, porque lo que tú estás emitiendo es, una, es un mal, entonces, por ende, se te viene un mal, porque eso es la ley de atracción: lo que irradias, atraes. Ok, mira, Liliana Saucedo dice: ¿Por qué si la ley de la atracción suena tan bien? Los gobiernos o grandes líderes no la utilizan para mejorar el mundo. Buena pregunta. Tal vez les hace falta tomar una masterclass o conocer más del tema o qué sé yo, este, con Además, este tipo de personas. No, aparte, las intenciones también son. Sí, yo creo que porque no les interesa, ¿no? O sea, casi siempre es su propio beneficio en realidad. Exacto. La intención. Eh, una Evelyn comenta algo interesante y y que tiene razón, dice el universo cómo sabe que siempre sí asumí mi deseo 21 días estamos hablando en este proceso de 21 días en el que haces tu anotación para que se cumpla tu tu deseo, no es forzosamente que llegue a los 21 días ¿no? es que 21, es 21 días, días se requiere, ajá, 21 días se requiere para adquirir un nuevo hábito entonces tú cuando haces algo una actividad durante 21 días tu cerebro hace una nueva conexión neuronal a los 21 días y se crea un nuevo hábito, por eso es que se plantea 21 días, hablando nivel ciencia, hablando nivel este, conciencia como tal, por eso es que se, se piden 21 días, pero no porque el universo lo sepa o no, sino que es, eh, en cuanto a niveles mentales, está recomendado 21 días por eso, porque un hábito se crea en 21 días. El 21 días es por el hábito simplemente. Así es, así es. Le mando un abrazote a Viri in the Mirror, que me está viendo allá en Yunao, oh, Viri, ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Giancarlo, no, acá dice... ajá, Eren, pero si se usa el poder de la atracción y la persona ni trabaja... Por eso te digo, tienes que empezar a tomar acción. O sea, no es todo eh, mentalmente hablando, no es solo un trabajo mental, sino que como bien lo dice ley de atracción, acción... Entonces, no va a funcionar. Es muy difícil que funcione una manifestación sin acción. Es forzosamente que se tiene que hacer una acción, de levantarte sí. a, a buscar el sueño que estás teniendo. Claro. Si, por ejemplo, alguien quiere ser bailarina, eh, pues el día que lo decida tiene que levantarse e ir a buscar una, una escuela de baile. ¿no? Prepararse, claro, prepararse. No te llega nada para lo que no estés preparado también hay que tomar esto en cuenta. No te va a llegar nada que tú no estés preparado para recibir, sea bueno y sea malo, ¿eh? Entonces, sí. Mira, no te voy a poner este que, que es de Leonardo Orozco, pero yo se lo quiero contestar. Dice, si puede atraer dinero con la ley de la atracción, ¿por qué vende sus cursos y no los da gratis? Eh, te voy a contestar con un chiste, Leonardo Orozco. Hay una historia en donde creo que hay un náufrago y entonces le pide a Dios que, que lo salve. Y entonces va, está naufragando y llega a una lancha y, y lo quieren salvar y dice, no, no me salves porque Dios me va a salvar. Y después pasa una tabla ahí flotando y él no se sube, y, y no se sube porque dice, Dios me va a salvar, ¿no? A salvar. Y entonces pasa otra, otro barco, y lo quieren subir, y no se quiere subir, porque dice que Dios lo va a salvar, que él está pidiendo a Dios que lo salve, y después se muere, y le pregunta a Dios, cuando ya está en el cielo, digámoslo, que por qué no lo salvó, y él dice, pues si te mandé todas estas este, opciones para, para salvarte, y tú no las tomaste. Lo mismo... Eh, a Leonardo Orozco, es como si puede atraer dinero con la ley de atracción, ¿por qué no vende sus cursos? y ¿por qué vende sus cursos y si no los da gratis? Yo diría, porque yo haría lo mismo y suena lógico que la ley de atracción me va a llevar a, a crear mi, mis propios ingresos de diversas formas yo no, puedo, yo no puedo andar diciendo a la ley de atracción, sí quiero tener dinero, pero no quiero a, trabajar a comprar, ¿no? ni hacer nada ¿no? No, no quiero quiero hacer todo de gratis y demás entonces la ley de atracción te, te va a traer las cosas y, y van a hacer los medios diferentes a lo mejor si tú pidieras no quiero quiero atraer dinero eh, sin sin hacer cursos a lo mejor otra cosa ocurriría todo depende como tú se los has dicho todo depende cómo quieras las cosas porque es literal Tú se lo pides como si fuera un mago, ¿no? Con especificaciones. ¿Tú quieres decirle algo? No, creo que lo dijiste todo. Muy bien explicado esta comparativa con esa reflexión que acabas de mencionar. Pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo jamás solicité dinero por traer dinero, sino una estabilidad económica en la que el universo me permitiera generar dinero de, de diferentes formas, ¿no? Con mi universidad con mis cursos, con mis talleres, este, mediante colaboraciones, porque a ver que todo, todo conocimiento que tú tengas hoy en día, que estamos en la era del conocimiento, es monetizable. Es monetizable porque ese conocimiento que tú tienes, que tú adquiriste, a ti te costó cursos, a ti te costó preparación y a ti te costó tiempo, empeño. Entonces, cuando tú le pones una cantidad a tu trabajo, es porque estás haciendo valer tu trabajo, porque sabes que ese trabajo es de calidad, y que ese trabajo va a ayudar a otras personas. Pero así como tú invertiste en su momento, obviamente vas a tener una retroalimentación, vas a tener esta ganancia, ¿no? Eh, en las que tú te has preparado para recibir. Entonces, sí, por supuesto, yo jamás solicité al universo que me cayera el dinero del cielo, porque recordemos que siempre debe de existir una acción como tal. Al contrario, el, el solicitar al universo que los... Me, las masterclass fueran éxito y se está dando, entonces, eh, y hay personas que lo respaldan esta parte, ¿no? Es lo que solicité y es lo que estoy atrayendo y lo que se está manifestando. Gente, ya quedan 15 minutitos antes de que nos vayamos, así que sus preguntas o comentarios serán bien recibidas. También estoy poniendo las más difíciles, ¿eh? Estoy poniendo a prueba a ¿eh? EREN. Eh, no le estoy poniendo las de ay no, sí yo estoy de acuerdo con ella etcétera, porque siempre lo escucha entonces es mucho mejor contestar a aquellas que de pronto se ponen agresivas porque con eso nos enfrentamos en la vida creo que el claro. peor este la peor amenaza de la ley de la atracción precisamente son estos cuestionamientos tan rudos y tan negativos, y tan negativos. ¿qué pasó ahí? Ah, despierto audífonos. Ya, ya no, ya no escuchamos a Eren. Bueno, le vamos a dar un tiempecito. Mientras tanto, me preparo un café. En lo que se arregla su micrófono. Hola, hola, hola. ¿Ya me, ya me escuchas? Ah, ya te escucho, ya te escucho. ¿Ya? Listo. Dice Franklin Franco, en un video que explica Regina Carrot, no sé quién sea Regina Carrot, dice que si uno pone el nombre de la persona en un papel debajo de la almohada, esa persona te buscará. ¿Puede resultar en la ley de la atracción? Fíjate que hay muchísimos métodos, muchísimos, y este es uno, de hecho Regina es una máster en todos estos temas de ley de atracción. Eh, la admiro mucho. Y bueno, uno de los tantos métodos que puedes aplicar para atraer, en este caso, a una persona. Y sí, o sea, todo depende con la fe que lo hagas. Luego me cuestionan, Eren, pero es que me dicen que si pongo canela en, entrando a mi puerta, voy a traer dinero. Que si me lavo las manos, este es un ritual que compartí, me lavo las manos los primeros domingos del mes con sal, voy a traer dinero. Todo depende si lo haces con fe. O sea, desde qué perspectiva lo estás haciendo desde qué perspectiva estás manifestando entonces, bueno, todo depende si lo llevas a cabo con fe y lo pides con amor, así es cualquier método se puede cumplir Sí, el, el, el, el truco no está en poner el nombre debajo de la almohada, sino en el cómo sí. ya lo procesaste, ¿no? mental y sentimentalmente y, y que le pusiste toda la fe de que a la hora que escribiste ese papelito y te lo pusiste abajo de la almohada, desde ahí está empezando la manifestación Mira, aquí ya hay una consulta diferente. Inicié un negocio desde cero con mi hermano. Nos va bien. Ahora quería irme a otro y ahora yo no calo bien en el negocio. No sé qué está pasando con esto. Quiero seguir, pero mi hermano ya no. ¿Le entendiste? No. no, no. ¿Cómo? A ver. Como que puso un va bien. Como que su hermano ya lo corrió después de que les fue bien en el negocio, yo creo. Y dicen, ya me está yendo bien, ya no te quiero aquí. Yo creo, ¿no? Bueno, sí. Uh -huh. O sea, tal vez eso. Pues creo que ahí va más encaminado a, a hablar, ¿no? A la comunicación que tengas con tu hermano. Esta parte, este, pues sí, de comunicación. Es un, es un problema más, lo veo como de comunicación de tratar de entablar una buena plática, una buena comunicación, abrirte, a veces lo único que hace falta para solucionar un problema es tocarlo, abrirlo y comentarlo de frente, ¿no? Abrirte con, con esa persona, pero ¿qué método o qué puedes hacer con la ley de atracción? Quizás puedes manifestar el mejorar la relación con tu hermano y esto te puede ayudar a, a que se dé esta plática, ¿no? Entre hermanos profunda y en la que tú te explayes y hables que pues, desea regresar al negocio lo que entendí es como que les fue bien, él decidió irse a otro y ahora quiere regresar porque no le fue bien en ese otro y su hermano como dice no, ya no, ya no, no lo quiere lo ¿Eh? dice, ¿qué pasa si lo, si lo que quieres atraer ya no está en este mundo físico? quiero a mi mascota que falleció Quizás puedas atraer el que esa alma de tu mascota eh, esté presente, pero en otra mascota, ¿no? Que, que sea eh, la misma alma, porque recordemos que nosotros somos eh, almas viviendo de experiencia humana. ¿no? Por lo tanto, puedes manifestar parte darle paz a tu mascota que ya falleció y generar esta atracción con otra mascota, pero que tenga esa misma alma, no sé si me explico Hay una película en bueno, Netflix ¿no? Sí, sí, sí, sí, que es el perro con, con diferentes almas con la misma alma en diferentes perros, exacto Exactamente Dice, yo manifesté conocer a Ox y hasta compartimos tacos y soda, vibren en alto Friends sí, bien. ¿De dónde eres Ox? yo de, de Toluca ok super eh, vamos ya por las últimas son 10 minutitos para irnos gente, eh, aquí tengo muchos mensajitos todavía pero la mayoría es de Eren tienes novio ¿Tienes... <risa> eh, dice déjame detener mi música porque ya está llegando al final en realidad, ambos pensamientos, positivo y negativo, llegan por igual. El problema de fondo es que mayoritariamente somos negativos y, en consecuencia, no retorna, nos retorna negatividad. ¿Sí? ¿Por qué somos negativos? ¿Por qué? ¿Qué sucede con nosotros? si sí, somos muy negativos. Sí, somos muy negativos, te digo. Todo, todo es lo que nos forjaron en esta etapa de nuestras vidas. En, tú me preguntabas, no Eren, siempre ha sido positiva, te, que te haya ayudado. Sí, porque mi mamá es una persona muy positiva, entonces todo depende de cómo fuimos creados, cómo fuimos creado, criados, cómo fuimos educados, cómo nuestros padres, nuestras madres nos han inculcado eh, estas creencias, limitantes o no, pero sí viene todo de raíz esta parte de que un pensamiento negativo en ocasiones es más fácil cubrirte o es más fácil echar culpas. A diagnosticar que tú eres el creador de tu propia realidad, entonces caemos en esta parte de negatividad mucho más fácil, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces sí, todo depende de tu educación, de cómo fuiste criado y de tus creencias que, que arraigas en este subconsciente. José Elías dice que quiere eliminar todas las deudas de su casa, ¿cómo lo pide? ¿Qué le aconsejarías? Dale un un mini curso de cinco minutos de qué tiene que hacer para que termine con esas deudas de su casa. Lo primero es sanar la relación con el dinero. Sanar la relación con el dinero, esa es la raíz de por qué a veces estamos endeudados, de por qué a veces nos, eh, no nos llega la abundancia a nuestra vida, o al contrario, nos seguimos endeudando más y más y más. Hay que checar tus creencias limitantes tienes respecto al dinero, empezar a erradicar, erradicar estas creencias mediante tapping. Podría ser, es una herramienta que a mí me encanta, me encanta hacer. El tapping es ir tocando puntos estratégicos eh, de nuestro cuerpo, como una acupuntura, por así decirlo, y con esto eh, tocas estos puntos estratégicos del cuerpo y vas Hablando, tú que guías el tapping, vas hablando a la persona, eh, afirmaciones positivas, en positivo, como soy abundante, eh, estoy creando la realidad de mis sueños, soy una persona feliz y con abundancia económica, el dinero llega a mí con gran gloria, facilidad y gozo. Esta es uno, un, una pequeña frase que quiero compartirles que lo pueden aplicar, el dinero llega a mí con gran gloria, facilidad y gozo. Es la primera parte que yo te recomendaría hacer. De ahí nos vamos con algún método de ley de atracción y manifestación. Puede ser el método Tesla, que ya lo hablamos, ya lo dijimos. Y una afirmación podría ser estoy feliz y agradecido. es ajá, José, estoy feliz y agradecido porque pude erradicar todas las deudas que tenía en casa y soy una persona abundante que tiene lo que necesita para ser feliz. Esa afirmación podríamos aplicarla. Espero que a José Elías le, le vaya bien con esas deudas es, es solo dinero y de verdad que sería fácil eh, aplicando todos estos conocimientos el que tú logres eh, terminar con esas deudas, deudas en tu casa eh, sabes que ya se, se nos acaba el tiempo tengo muchas más preguntas pero ya te robamos dos horas de, de tu tiempo eh, uh, espérame ok vamos a leer este mensajito de Jesús González que nos mandó 25 dólares y dice yo una vez rumbo a Perú hice una parada de siete horas en Colombia bueno ahí en Colombia conocí lo que es ahora mi esposa ella dice que ella me atrajo porque siempre soñó con un hombre como yo Jesús González así se lo imaginó y lo atrajo así lo, atra lo atrajeron con la ley de la atracción eh, Mira, Eren, eh, me gustaría que ojalá si no te hayas sentido demasiado, eh, demasiado atacada, <risa> que en algún otro, otro momento nos puedas acompañar y podríamos hablar de, de los casos de personas, tanto de la farándula como de personajes eh, que tú conoces, de tus propias experiencias, de mis experiencias, Creo que la gente hoy aprendió que era la ley de la atracción, les pareció a algunos que, no, que eso no es verdad, a algunos les llamó mucho la atención, pero creo que los testimonios son sumamente importantes, porque eh, es ahí donde la gente se da cuenta que ellos lo pueden intentar. Hay personas que dicen, que okay, me parece que eso no es real, pero si a ellos les funcionó, ¿por qué no intentarlo? Y creo que los que se arriesgan Creo que los que tienen fe, creo que los que se toman el tiempo y deciden aprender, ya están dentro del camino de que sus sueños se vuelvan realidad. Exacto, ese sería el primer paso para construir la vida de tus sueños. El adentrarte, el estudiar, bueno, si sí, tal vez no te consta porque nunca lo has vivido como tal, pues empezar a estudiar, nada pierdes, el no ya lo tienes, ve por el sí, siempre digo, entonces, pues experimentar un poquito, invitarles a que conozcan más del tema, a que se adentren, a que estudien al respecto para poder hacer un juicio de valor, pues tienes que conocer primero, ¿no? Como tal. La última pregunta, dice Mariano, ¿alguien lo puede usar para hacerle daño a otro? Como ya mencionábamos, es, viene del ego, viene del de, odio en este caso. Entonces, no, no se puede ocupar, pero no va a funcionar. No va a funcionar. Estoy totalmente segura. Para eso que hagan brujería, ¿no? Sí, claro. Es que también... <risa> está, estábamos, la ley de atracción no tiene nada que ver con la brujería, con hechizos, con cosas de, de este ramo. Quizás por otro medio, pues sí. Pero acuérdense de las consecuencias. Siempre todo tiene consecuencias. Bueno, Eren, Dinos en dónde te pueden seguir una vez más. De todas maneras claro. voy a dejar en los comentarios ahí eh, su, su Instagram, su TikTok. Y una, un último mensaje a toda la gente que nos estuvo acompañando y que estuvo muy, muy atenta a lo que decíamos y muy activa con los comentarios. Eh, no pude leer todos, es una infinidad de comentarios. Puse los más sí. feos. Pero bueno. No, bueno. Ox, oh, fue un gusto haber estado aquí contigo. Eh, agradecerte por el espacio. Me encantó, me encantó esta... Esta entrevista totalmente diferente a las que he tenido, pero sin duda alguna, como ya lo mencionaba, salir de mi zona de confort es algo mágico. Aprender siempre cosas nuevas, eh, el que el público sea totalmente diferente me ha dejado una gran enseñanza. Y bueno, dónde me pueden encontrar en Instagram como Eren Casarin, con Z guión bajo al final. En TikTok Eren Cazarín, igual, así todo junto. Este, y en mi página de Facebook, Eréndira Casarín. Ahí pueden encontrarme. Tienen también mi página en donde pueden adquirir cualquier masterclass o mentoría personalizada, www.erencasarinestore.com. Y bueno, ahí estamos por cualquier situación que se presente. Si quieren conocer más del tema, todos los días subo contenido respecto a ley de atracción y manifestación. Contenido que es totalmente gratuito, en el que pueden encontrar en mi Instagram, el que pueden encontrar en mi TikTok, eh, contenido de valor que les va a ir ayudando para crear esa vida que tanto han deseado, esa vida de sus sueños y alcanzar cada una de sus metas. Porque hay que recordar que el poder está adentro de nosotros. La magia está adentro de nosotros. Solo es cuestión de conectar con el poder, con esa magia, que es lo que trato de inspirar todos los días a mi audiencia. Muchas, muchas gracias, Anem, por la entrevista. Fue bastante tiempo el que estuvimos ahí, platicando de a ver cuándo la hacíamos, llegó el, el momento y te agradezco porque fue fue muy padre el poder escucharte, eh, se nota que tú ya llevas bastante tiempo con este tema de la ley de la atracción, eh, te seguiremos en tus redes sociales y estás nuevamente invitada para en alguna otra, en otra transmisión, que tengas tiempo, tengas espacio y volvamos a platicar sobre este tema porque es bastante, bastante amplio. Así que te mandamos un abrazo, te agradecemos el que hayas estado acá. Eh, no saben la gente que, que fueron 20 mil pesos y que ahorita vamos a ver cómo me mandan superchats para poder pagarlo. Pero bueno, gracias, Eren, por estar con gracias. nosotros. Gracias, saludos, hasta luego. Hasta luego, Eren. Pues ahí está gente, a lo mejor eh, varios entendieron qué es la ley de la atracción y a lo mejor varios no, no entendieron. Eh, um, vi algunos comentarios por ahí que decían que era, que, que se escuchaba mucho como Master Muñoz. No creo que no gente, eh, lo que muestra el Master Muñoz y lo que es la ley de la atracción es, es muy diferente. O, por ejemplo, Jürgen Clark, aquí tenemos un libro de Jürgen Clark, que incluso maneja cosas de la ley de la atracción aquí mismo. Eh, yo, yo se los recomiendo, yo traje este tema porque a mí me ha funcionado al 100%. Eh, la ley de la atracción me, me sacó de de una coladera muy profunda en la que estaba, me dio una vida nueva eh, y muchas experiencias padrísimas. Y sigo hasta el momento teniendo este respaldo de que, que me lo gané con la ley de la atracción y que sigo buscando nuevas cosas, nuevas metas. Estoy seguro que utilizando esto de la, me, la metafísica lo, lo seguiré logrando porque ya tuve resultados y sé que funciona. Así que, pues para la gente que, que piense que esto no es real, yo sé que estamos este, de alguna forma ya contaminados por, por todo lo que ven en redes sociales, incluso por mí que me decían, es que Oxlack no cree nada. Eh, y siempre les digo, controlen su propia mente, porque si no, alguien más lo hará por ustedes. La ley de la atracción es precisamente eso, controlar su mente. Y creo que lo están confundiendo, porque si no, no dejan que alguien más controle su mente, entonces, ¿por qué están dejando que otros videos, otros canales, otras personas influyan en ustedes para no creer algo que a mí me parece literalmente magia? Pero se llama poder mental. Le podemos llamar vibre en alto, le podemos llamar ley de la atracción, le podemos llamar metafísica, le podemos llamar pseudociencia, le podemos llamar magia, le podemos eh, llamar pensamiento mágico, pero la verdad gente lo que acabamos de escuchar y este tema es completamente poder mental y el poder mental es precisamente como se le ha mencionado a la ley de la atracción, un secreto, el secreto no es para todos, el secreto es para aquellos que deciden eh, tomar las riendas de su vida, de su futuro, pero principalmente de su pensamiento y de sus sentimientos y que quieren lograr sueños, estar seguros de qué es lo que quieren y lo, y lo alcanzan. Por eso no es para todos, es un verdadero secreto y es verdaderamente poder mental, puro poder mental. Hay muchas otras ramas, hay much, otras muchos cultos, hay muchas cosas alrededor en donde se puede ocupar la ley de la atracción. Eh, podríamos irnos directamente al espiritualismo y poder llegar a, a una parte de la vida que nosotros queramos, pero me parece que el mayor atajo es la ley de la atracción, porque es puramente tu poder mental. Si quieren creer que esto existe, adelante sean bienvenidos al secreto, si no quieren creerlo, pues adelante sigan con sus vidas, no pasa nada, pero créanme que quien usa la ley de la atracción, y quien usa el poder mental, mayormente son exitosos no hay personas que no que usen la ley de la atracción y que no hayan tenido éxito en la vida. Así que si sí, podemos después ahondar más en este tema, podremos encontrar muchos personajes históricos que han hecho de la ley de la atracción su estilo de vida. Eh, entonces, pues ahí se los, se los dejo, se los encargo. Eh, y también yo, yo fui responsable de ponerle las, las preguntas difíciles que ustedes hacían a Eren, eh, creo, que, creo que es difícil defender un tema así, es muy difícil, como es el tema de los fenómenos paranormales, así también de difícil es, porque parece que quien niega tiene mucha más razón y tienes que superar esa razón, pero no es así, el que niega también tiene que demostrarlo, ¿no? Y es por eso que en mi canal yo me he dedicado a demostrar los fraudes paranormales, no a negarlos, no a negarlos como un escéptico, como un negativo, no a negarlos, a demostrar por qué son falsos, a traerles la información correcta. Así que eso es todo, gente. Espero les haya gustado. Tengo muchos más eh, textos de mi libro que leí, El Juego de la Vida, que habla sobre metafísica y que está muy padre es muy profundo es muy eh, espiritual muy de estos temas voy a seguir trayendo otros temas no no son para todos se los repito hay temas temas muy profundos que que no todos los escuchan no todos los entienden les voy a contar la única, última anécdota sobre esto de que no es para todos el tema eh, un día yo tenía una suegra muy, muy religiosa, no la conocía bien y, y yo estaba practicando mi espiritualidad con un, con una, con un culto y en ese culto me habían enseñado muchas cosas interesantes, muchas cosas interesantes que quería compartir. Un día la señora no me, no me tragaba, no me, no me llevaba bien con ella pero un día me permitió ir a su casa con, con la novia, eso tenía, estaba muy chico, yo creo que tenía como 18, 19 años, y entonces con lo que yo había aprendido en aquel lugar, fui y le quise platicar precisamente sobre eso, y de ponerme atención se quedó dormida, entonces me pareció que, que el mensaje no, no llega para todos, no es para todos, uno quiere que los mensajes positivos, los mensajes de ayuda, lleguen a todos. Alguien había comentado ahí que por qué los gobernantes del mundo no la aplican para que nos vayan bien en el planeta, porque los gobernantes del mundo no nos quieren ver bien a todos. Los gobernantes del mundo trabajan para un sector, para, para un nivel de personas, no para todos. Ustedes piensan que los gobernantes, que los políticos, que los presidentes y todos ellos trabajan para para todos, ¿no? En realidad, ¿no? Trabajan por intereses y sabrán a quiénes ayudan y quiénes no. Entonces, hay hay muy, hay muy pocos gurús en el mundo que hacen o que tratan de llevar a la gente hacia un camino de felicidad en la vida. Y la felicidad no es el dinero. Hablamos mucho de dinero hoy porque es lo que primero pedimos pensando que el dinero es lo más importante. Es muy importante, pero también lo es la salud y también es el estado mental, también es, eh, muchas otras cosas que hay alrededor de nosotros y hay que tener una estabilidad, la estabilidad creo que es la mayor, la mayor felicidad que hay, así que yo les voy a seguir trayendo temas, si, si les gustan, pues qué bueno, si los agarran también, qué bueno, si no, los, si no les gustan, si los consideran falsos y demás, eh, pues no puedo hacer más, no, el mensaje no es para todos, pero al menos voy a tratar de que en mis invitados o la gente que traiga pues, se exprese, habrá de todo y habrá gente que conoce, que le sabe, hay gente que no, pero los vamos a escuchar y lo que queremos es quedarnos con lo bueno, no quedarnos con lo positivo. Este es un espacio para toda esta gente que habla de diferentes temas y es, es solamente escucharlos y no para adoctrinar a nadie, no, no se dejen adoctrinar por nadie, eso está bien, solamente tomen las cosas positivas, los quiero mucho, gracias por estar acá, mañana es miércoles, nos vamos a ver temprano, como a las 9 de la noche, igual, para que hagamos una rajada, una rajada peludona, yo creo, no, vaya todos, descansen, hasta mañanita, gracias por estar acá, saludos a todos y gracias por tantos comentarios, hubo muchísimos comentarios el día de hoy, gracias. Descansen, gente.